vamos a hacer es ayudar a un robot, ¿no? que es como la conciencia eh, que va alentando a este gato a hacer cosas Así que vamos a ver la premisa, a ver lo bien que está, lo qué, qué tan padrón está el, el straight Y le metemos pin pindurito A ver qué es lo que pasa Ey. Con la manada de gatetes Y hoy hace un montón de galos <risa> Hace muchísima, muchísima galos Vamos a darle A mí este juego no me mola mucho no, nah, es de puzzle, campeón Es lo que le dije a mi hermano Este juego es un... A un Metal Gear sol y así Pero de rollo bacano, ¿no? Es muy indie lo que me mola Vale 20 euros solo, la verdad Y es como... ¡Wow! Está gracioso O sea, es de chill además es trending topping Ahora mismo también en Twitch Es más que obvio Lo tengo todo en ultra A ver si... Bueno, los gráficos son... Ya me entendéis, ¿no? Lo que me mola es la premisa del lore, supongo En plan, un gato que va ayudando a un robot ¿Sabes? Muy futurista, muy mecha Está guapo eso me mola Ah, eh, cierto O sea, perdón eh, Voy a hacer esto Porque aquí lo vais a ver mejor el juego O sea, vais a ver todo el escenario entero Y no veis mi cara de... Eh, <ríe> mi cara en medio del gatete, obviamente eh, reanudar Hombre, a ver Yo preferiría jugar Kindle Hell también Pero... ¿Qué le vamos a hacer? El juego de gatete ¿Cuál de todos esos gatos seremos nosotros? <ríe> Interesting Supongo que el más padrón, ¿no? Supongo que nuestro gato se perderá o algo, ¿no? Estoy seguro Ese soy yo... Ese sí yo, ese somos nosotros, gente ¿En serio? <risas> no me jodas, eh, le brillan los ojos como a los gatos, tío A la I Nani <risas> Claro, es un gato bebé, no supongo Mirad cómo juega, Dios puta En verdad, sí, es un simulador de gatos Lol, es un simulador de gatos, tío Es un puto simulador de gatos Este juego para los furries, no vea, eh los detalles y los gráficos están cuidados Sí, o sea, me gusta la física, el campeón O sea, realmente, en plan, a ver Mira, o sea, está guapo, lo de la física está graciosa A priori, sí Somos un gatete <risas> Qué gracioso, tío ¿Interactuamos con el tercero? Eh, señor gato O señora gata What's up, dude? Pero supongo que será muy puzzlezco, ¿no? De puzzle. A punta pala. Tengo que esperar a que eh, se calme la tormenta o pirarme para allá No creo, ¿no? Esto lo ve eh, un furry eh, Se pone como un tronco, literalmente campeón Este juego es full furry Furriteca, es una furriteca Hostia, que corri el gato Oh, hay que dormir, hay que mirmir, -mir. vamos a mirmir -mir. Eh, dormimos en un maldito cartón, tío O sea Realismo Hostia, el Stray, ¿qué tal? Campeón Chapa, ¿cómo estamos? Y hoy también el multiverse. Hoy se viene. Bueno, hoy no se viene porque hay 39 grados. Hoy no, voy a calentar el ordenador. Había estos dos juegazos hoy digo, escúchame, es la que hay, compadre. <risa> ¿Qué tal está el campeón Chapa? Hoy no tengo yo el Fortnite, vamos Ni con un palo. <risa> no, ese no, me estaré cat. Vale, <risa> gracias que ya sabéis incluso de los juegos. Pues bueno, sí, en ese sentido tenía muchas ganas de, de jugarlo porque lo vi en el Summer Fest. Y me pareció curioso porque es una voz de gato, ¿no? Realmente, o sea, tendrá su lore, como he dicho, seguramente tienen que ayudar a un androide, a un robosito, hace cosas y es la conciencia activa de un animal, ¿no? Realmente, está guapo, wow, pues artificial, es más que obvio. Hostia, el estrella. Eh, eh, sí, campeón, este juego está... Por eso he empezado, porque Multiverse y el Estrella están arriba. ¿Qué decías, lo? No he visto... No me ha dado tiempo a verlo. No me ha dado tiempo a verlo. <risa> o sea, es literal. No me ha dado tiempo a ver lo que ha escrito el eh, lobo. El cago en la leche, ¿sabes? <ríe> fucking chapa Pero empezamos... Eh, la verdad es que es un juego que supongo que es de chill. Vacilando desde de, de un principio ¿El qué? Nada, nada Pero, pero no, no me ha dado tiempo No me ha dado tiempo a leerlo, lo siento Estaba viendo el, el maldito dentro del muro Inside the world <ríe> Increíble, estaba viendo el juego En verdad es como fantasía, ¿no? Eh, no sé, somos un puto gato, tío Más fantasía que ser un gato en un mundo post-apocalíptico Yo no sé nada que, que pero que, no, no sé qué había puesto... No, perdón, ¿eh? Lo he visto eh, de todo el mundo, no entiendo mucho eh, el juego, pero bueno, eh, el juego supongo que es eso, campeón, chapa, es un gato que su desarrollo, la premisa de lo que es este juego eh, por lo que está leyendo, viendo y también, eh, pues eso, es un puto gato que va ayudando a un robot en todo momento. Y en este caso tienes que ir haciendo puzzles y haciendo cosillas así graciosas, pero con la interacción de que es un gato. O sea, con el realismo de un gato, mejor dicho. Entonces, aparte de que sea tier, hoy, pues habrá que darle una oportunidad. Es indie, vale 20 euros, tampoco vale tanto, no es un Elden Ring, ni mucho menos. ¡Lol! <risa> ¡LOL! ¡Qué gracioso! He dicho que el stray. Eh, el stray lo trae mañana. El stray. ¿Mañana? No, no, hoy, o sea, toda <risa> O sea, literalmente Ayer porque no me dio tiempo, o sea, tenía que ver Oferta, tenía que ver, ¿sabes? Si sí, había algún tipo de forma De que... Siempre hay formas De ahorrarse dinero Cuando se es un creador de contenido pequeño ah, Dentro del roleplay eh, Del principio O sea, en plan Del street de ahora Es que no me he dado cuenta, o sea, con lo de los furry Lol Hermano, se nota que somos un gato, ¿no? Hijo de puta que son los gatos. Y tú cómo se afila las uñas ni de puta, Para rascarse los huevos. Si le di a uno, a los dos. Dios, Dios, Dios, Dios, diablo. Parar. Qué guapo, ¿no? ¿Puedes saltar al puto gato? Corre, sí puede. ¡Eh, eh! a huela ¡Huela tú! ¡Hela, huela, tum! ¡Huela tum! Modelo. En verdad, este juego va a ser de chip completamente. Y yo, ¿cómo se ha subido el gato ese ahí? Cabezón. ¡Guau! ¡Qué gracioso! Hermano, puedo beber agua como un gato. No me huele a ser culo, gato. ¡Quita de ahí! ¡Soguarro! <risa> Cuidado, ¿eh? <risa> Que quiero leerme el trasero. Se nota que eh, son hermanos eh, gatunos. Eh, que le he dicho que. El de mañana. Ah, por lo beta sí, pero me era un juegazo. O sea, molaría también mientras El 1, solo el 1. Vale, gracias a que está bien, campeón. Me y con muchas ganas. Muchas gracias por preguntarlo, con muchísimas ganas, ya que. Por supuesto, hoy se aproxima, ¿no? El juego del Gatete Straight, que supongo que será... Está muy alto el juego, ¿no? Supongo. Creo que yo... Parece que estoy gritando. Eh, el juego del Gatete, que es el Straight Campeón, este que estáis viendo ahora mismo, salió ayer. Eh, y la beta del multiverso, Ese juego va a y lo podéis jugar en la Play. En verdad, es gratis, ¿vale? Es un Super Smash Bros, pero con los dibujitos de la Warner Bros. O sea, está guapo. Y daros cuenta que la Warner Bros. también puede meter Rick and Morty, puede meter... Ya lo he visto, cosas... Eh, puede meter Rick and Morty, puede también meter cosas del Mortal Kombat. Y tiene que estar gracioso. ¿Y cómo te fue la mañanita también, campeón? Esa vez Ari, ese Alex, y ese Juanjo. ¿Cómo estamos, gachones? ¿Cómo va, por supuesto, vuestro miércoles, fico de Macalele? Me cago en la puta. ¿Qué pasa, campeón? Oli grande ese Juanjo. ¿Cómo estamos? ¿Qué pasó? Eh, que hoy hace mucha calor. Eh, se aproxima una puta ola de calor de esta demoníacas. O sea, hace 39 grados aquí. Increíble gato, sí campeón, eh, este es el tan, el tal famoso juego del gato que quería trastearlo hoy eh, Lo que estaba hablando, la dinámica que tiene la permisa, estaba comentando con Champa y Alelujo al principio eh, De que es un gato que va pues, siendo ayudado por un robot que es como una inteligencia artificial Que en este aspecto por pues, lo que hace, pues ya me entendéis, ¿no? Es darle eh, pie a que el juego tenga puzzle, que tenga su chichilla, ¿no? Entonces, ¿por qué es tal...? Eh, la... El fanatismo de juegos supongo es porque a la gente todo... O sea, a todo el mundo le gustan los animales y esto es un simulador de gato y está gracioso. ¿Puedo hacer eso yo también? No puedo. Tú sí puedes coger mariposas y yo no. ¡Gatete! No encuentro los juegos de la Play 1 y eso... oh, Espero que no los haya... No creo, ¿no? O sea, los tendrá tu madre. Pregúntale a tu madre, campeón. Gato parkour en la caña, campeón. Te lo prometo a Bezari. Ahora veréis también la interacción. LOL. A priori, eh, el tastearlo Tenía mucha ganas de tastearlo, de este juego se ha hablado mucho En el Summerfest Fuera de lo que es el Summerfest también Y como podéis llegar a apreciar, pues es un simulador de gatos Como he dicho, con puzzles y una IA Que sería en este caso el robot que vamos a conocer Dentro de poco siempre de juego O sea, pues lo, lo habrás metido en otro lado, campeón vale, Literalmente las físicas están guay las cinemáticas también Espero con moles ¿Y cómo estás campeón? Eh, también Juanjo y Abezari Alex está full tareado En verdad Yo siempre me gustan mover las cosas Y ordenarlas mejor, tío mm. Hermano, dime que sobrevive Mi gato, tío Loco ¡No! Mis hermanos Mis hermanos Kakachi Boruto Y, y, y ya me entendéis El siguiente es Kakaroto <risas> ¿Qué le ha pasado? Juanjo y Abezari Sí. Eh. No. No. Si el gato está vivo, compadre, es un milagro, ¿eh? ¡Gatito! ¡Let's go! ¿Qué ha pasado? Bueno, en verdad ha caído. Ha caído así como derrapando el pobre gato. Así que yo supongo, realmente, que en este aspecto. Supongo. Ahí va, que no le ha pasado nada. Menos mal. De una. ¡Eh, eh! ¡Está mollando, hermano! O sea, está conjeando. Pobrecito, tío. Pobrecito. ¡A tomar por culo! El gato, el gato es. ¿Ya me entendéis? O sea, una de las vidas del juego ya se nos ha ido. La veis, ¿no? La percepción ahora mismo del gato está en Pekín. ¡Oh! Pobrecito, tío Hermano, tú puedes. Oh, this is really nice. ¿Qué tal, campeón de Salón? Buenas tardes, perdí una uno, uno de vida y le quedan seis. Qué guapo, en verdad. Está gracioso, eh. Está gracioso la permisa, sobre todo el juego. En plan, pero para mí es como si estuviese jugando. me Gear al Solid, pero versión simulado por un gato, literalmente. A ver el Lore, a ver qué tal, buenardo está el Lore, ¿no? Realmente. Esperemos que esté bien. ¿Qué tal, estás, campeón, Anón? ¿Cómo te fue la mañanita? ¿Qué tal campeón? Fan de eh, Ari Gameplay Como por supuesto el mi con Flowa también Mientras en una partida del Fortnite Sin problema campeón Yo hoy Fortnite no lo voy a tocar Hace 39 grados Eso es un Y no me sale el juego partir la tarjeta gráfica Por jugar un juego que no genera nada Para eso nos divertimos jugando a juegos nuevos Como en Multiverse hoy también eh, Después de lo los Gatite Y ya estaría ¿no? Con los drops Es verdad ahora después lo pondré Cuando nos metamos en el Multiverse Para que también pilléis los drops Recordad que el Multiverse es un juego Que podéis llegar a obtener En cualquier plataforma Incluso en Play De forma gratuita Y ahora es la beta que podéis conseguirla aquí en Twitch. Pero después, por supuesto, saldrá de forma gratuita. Un juego free to play que puede hacerle sombra a muchísimos juegos que hay actualmente. Sobre todo porque es la Warner Bros. La Warner Bros. tiene dinero como para parar un tren, ¿no? A ver si gana grande. Yo oí eso y paso de Fortnite, ya sabéis. Yo que sé es que Fortnite, tío. Si fuera un juego más divertido, si estuviera bien, en cierto modo, lo jugaría mucho más. O si generase, mejor dicho. ¿Cómo me...? Ay, esto el PP. Eso 100%, campeón. Y más eh, jugando en play, en play sola y eso. Literalmente. ¿Eso eran putas cucarachas robóticas? Eran cucarachas robóticas. Eh. ¿Me dejas saltar ahí arriba? Salgato va a ir por el sitio más difícil, loco. Siempre, ¿no? Hostia, una cámara! Bro, no me mires. No me mires. Concha tu madre. No me mires, que quieres colgarme en el lifan de gatos, guarro Guarro, más huevo ¿Y eso? ¿Qué hizo, pa? Un wow. robot alcohólico Señor, usted sale de la película, espere que le mea un poquito la cara Digo, ¿qué? Espérate, señor, usted no sale de la guerra clon eh, de Star Wars eh, eh, Jedi, eh, Imperio Contra Ataca, eh, usted se fuma un tremendo canelo eh. <risa> ¿Qué coño? Eh, en el lobby eh, hay un niño bailando, es eh, eh, la gata brincada, es eh, que sin madre no, no eh, eh, <ríe> O sea, es que a ver Fortnite, campeón no le puedes pedir veras al hormo. No, yo no, no soy el Naruto, eh. Ey, ¿y esto? Eh. eh hoy en tus animales épicos con su madre. Literalmente. Otra puta cámara, tío. Más robos alcohólicos. <ríe> ¿Qué cojones? ¿Sabes qué? Hey, ¿Es agua? Hostia, a los gatos no, no le gustan el agua O sea, claro, claro, claro, claro O sea, literalmente Así que saltamos De puzzle, tío está, está gracioso, tío Rasing gracioso, y yo por lo mismo A ver Ahí me tengo Hostia, y yo No vea lo que tiene que hacer un gato O sea, en la vida real eh, Parkour, ¿no? Lo siguiente Bro, bro, bro Que me he perdido O sea, hola Ajá Es para allá Por la lata esa Sí, ¿no? Qué gracioso, tío ¿Os está apareciendo a primeras el juego El straight ¿Verdad? Tenía ganas de traerlo porque me... O sea, yo de primera sabía que esto iba a ser un juego chill Que esto es juego de, de lore, ¿no? Follow me ¡Eh! Ese es el robot que os he dicho, gente El hijo puta robot A ver Hijo puta, tío, ese robot Supongo que la respuesta se halla en la ventana, ¿no? Supongo A ver, hey. Y también multiverse, ¿eh? ¿Desde cuándo, eh... eh...? ¿Desde cuándo volvió, de <risa> Pero de Star Wars. O sea, eso llevo un buen buen rato, la verdad, campeón. ¿Qué hago? ¡Hostia, un cubo! ¡Eh! Puedo jugar con las cosas. No me jodas. Bro, bro. Los puzzles, tío. Lleva desde que empezó la temporada, campeón. Incluso en el modo ese sin construcción que lo probé a y uff. Dejarse de rollo. No quiero probar ese modo nunca más, tío. No quiero ese modo jamás en mi vida. No sirve de nada. ¿Me puedo llevar esto, tío? O sea, en plan, soy un gato rebelde. ¡Ja jaja. hijo de puta! ¿Puedes subirte por ahí, Gatete? Nice. Es verdad, escucháis un poco alto el juego, ¿no? O sea, supongo. Música principal... Eh... ¡Wow! ¡Mierda! Su muela... Eh, sonido... ¿Qué cojones, tío? O sea, eh, atrás, cambiar, eh, restablecer... Vale, atrás. Aplicar los cambios? Sí. Un poquito para atrás, tío. Pero no quitaron... No, las lucinagas no, campeón, solo no, quitaron. Papá, encontré el Wonder el Boy, el gratis el PC. Ah, lo, campeón, es el juego que jugamos ayer, está guay, ¿a que sí. ¿Has jugado ya? Está chulo, a mí me gustó mucho, se lo estuve comentando hasta mi hermano, el primer juego que veo, que tiene una retrospectiva básicamente eh, 2D, campeón. O sea, lo que te digo, en plan, pixelar y, y Super 2022. Me, me pareció muy chulo, pero es como un Gohan Goblin, entonces, no es fácil. No es fácil, no es fácil. Un Gohan Goblin es un juego bastante complicado, sinceramente. Y yo si paso por aquí, no me va a dejar porque, claro, soy un gato, ¿no? Os lo dije la semana pasada Bueno, el otro juego, la verdad aunque que no merece ni la pena que lo pongáis eh, Ya me entendéis, ¿no? No merece mucho la pena, o sea, dentro de cabe No es gran cosa, ¿no? Y esto, tío, o sea... Aunque bueno gratis, ¿eh? Sí, lo, lo digo de broma, pero ponerlo en... Eh, aunque sea, ¿no? Eh... Hermano, ¿qué debo hacer? Manín, el parchazo ya está asegurado, ¿no? O sea, por aquí no es entonces El gato la polla Qué guapo, tío, estoy súper atraído en el puto juego, eh Vale, o sea, no tiene más sense eh, que ser, ajá, entiendo Ese tubo de ahí arriba, ese sí Me cago en la leche Vamos, ya soy nivel 2, pobre Pobre Alex Carabibo. Eh, lleva mucho muchos tipos jugar, también al Fortnite nada. tampoco te pierdes nada del otro mundo, ya lo sabéis de más Malera sabe también, Aaron, que contrae ese tipo de joyillas Pero, hostia, yo os lo prometo, me parece muy interesante La permisa de poder llegar a actuar, cambiar Básicamente la, la perspectiva, tío Eso me parece muy interesante, ¿eh? eh, la primera vez que veo Que eso lo hacen en un juego si sí, salto Ajá No, mierda ¿Cómo saltaré? A ver si puedo De aquí tiene que haber una forma de llegar para allá, ¿no? Soy un gato cabrón, tío O sea Manín Me crié en la favela gatuna ¿Dónde, ¿Dónde cojones debemos de ir? O sea El gato es imposible que pase por ahí, ¿no? Es impo O sea, pero impo Sí eh, Ya soy nivel 71, flipa O sea, yo bah, esta temporada solo por el Darth Vader Ya lo sabéis de más En Fortnite sí es Que no estamos todos grandes Y si vienes Facer o tú eh, Ey Epipardo Para rolear Llevaba eh, Desde el evento final Sin meterme Es normal Campeón mao. O sea Tampoco tenéis una obligación De meterme en Fortnite Fortnite es una cosa que pff, Yo qué sé Mira yo de lo que estoy jugando Ahora mismo al juego del gato Te lo prometo de corazón Me está pareciendo muy interesante eh, La física que tiene Sobre todo Y el rollo que está teniendo Tan indie Porque al final Como juego de 20 euros eh, Que no es muy caro O sea Está muy bien La verdad ¿Qué debo hacer tío? Llevarme un cubo o sea, si me llevo un cubo No puede ser, tío, ¿qué debo hacer? qué paranoia Paranoia ah, Es que tampoco tiene lo típico de R3 Para saber por dónde debe de ir. ¿Me tengo que meter por dentro del tubo? No me lo creo Imposible, ¿no? Pero este tubo está aquí para interactuar con él eh, La cuestión es, ¿cómo coño subo? Vaya, vaya, vaya tela, ¿no? O sea, un poco intuitivo, tío Esto es como una PC No, se eh, sección de juego raro. Eh, este tiene un buenos gráficos. Grande, campeón. O Esacalizen 6. Buenas tardes, cachón. ¿Cómo estamos? ¿Cómo te fue la mañanita? Me cago en la leche. Que hoy, bueno, esta semana se aproxima. Bueno, esta media semana se aproxima, ya me entendéis, ¿no? Una puta ola de calor, macho. O sea, hace 39 grados aquí. Bueno, antes ponía 39 grados, flipante. Ahora 38, ¿qué tal estás, campeón? Acá listen 6. Ahí estamos con el Straight, que también eh, recordad lo, lo de, del juego del multiverse. Recordad lo de, del tirón que El juego del multiverso está gratis, la verdad, o sea, está chulo eh, Después lo jugaremos de poder de gatete Tío, lo que pasa es que no encuentro qué hacer Será una cosa súper tonta Supongo, ¿no? No hay una cámara de seguridad por aquí, tío ¿Os imagináis que no es por aquí? ¿Os imagináis? No murió ¿Cómo se llama el gato? Eh, el gato se llama... Eh, en verdad no me he puesto nombre O sea... Hmm... Interesting ¿Le podemos poner...? Fat Cat <risa> De Fat Cat Estaría guapo Además es un rollo Muy... Eh, ya me entendéis En plan como Es el gato Al Capone Campeón Cali 6. De la civilización gatuna eh, ¿Cómo hago esto, tío? Fede El gato Fede Me refiero al Fede Feo, Fede De Fat cat. Fede o de Fatcat, ¿Qué queréis? O sea lo, lo que hacemos pull ahora En dos segundos Lo que pasa es que Primero me gustaría Ajá Entender mejor ¿Cuál es la forma de seguir avanzando en el juego? Se nota que yo en los juegos de puzzle 20 no, ¿eh? O sea, bueno, no y sí. <ríe> At the same time. Eh, ¿What is the way, man? Because I, I, I cansado, bitch. O sea, ¿es por aquí por cojones? <ríe> Literalmente. Ey, se va a ir el campeón, ¿cómo estamos? Ey, Hola, ya dentro no empiezan tu. Ey, muchas gracias por eso, mega Empezarán en breve tus clases, ¿no? ¿Qué tal te fueron ayer, campeón? Aquí estamos jugando al juego del gatete, que la verdad que tiene... Bueno, es eso, una física bastante chula. Eh, para mí yo supongo que este juego es un simulador de, de gato, ¿no? Ser un gato eh, en todo su máximo esplendor. Y pinta bien, a priori, pinta bien. Lo que pasa es que es de puzzle, ya sabéis que... El cubo si lo tiraba... ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ajá! Eh, usted, ventilador, eh, hace calor, ¿vale? Eh, sabes lo que te he hecho? No, eso no lo hace un gato cualquiera, ¿eh? Este eh, ya me entendéis, ¿no? Un gato cabrón. Vamos a jugar hoy, en teoría, eh, me funcionaba el Fortnite, por fin. Si hace pool eh, me fundo los puntos. Que claro sí eh, sí, a ver, bueno, ¿puedo hacer la pool? Lo que pasa es que no hay una manera de quitarlo. En plan, que no sea por Papapoy, ¿no? ¿O sí? O sea, uno por votación. Vale, uno por votación, ok. Será una mayoría, hombre. <ríe> Ahora lo he quitado. Es que Fatcat también tiene su, su rollo, ¿eh? Vamos a tirar la pool. A ver qué sale. Me cago en la, en la leche Grande leche. Ese guapo, me fundó los puntos. Do, do you know the way? I, ahora, es que es raro, claro. O sea, seguro que era interactuando con la puta mierda del cubo. Guapísimo, hermano. Guapísimo. Soy un gato, cabrón. ¿Os imagináis que hay alguien amado? O sea, le tiro un cubo lleno de. caca <ríe> Me encanta. Ya estoy en clase hace media hora. Hostia, la leche. Pues mucho ánimo, campeón, por supuesto, va y vale Espero que sea algo soft. Y que bueno, encima pues, son online, ¿no? Que también es una facilidad. ¿No lo puede tirar ese? Y sobre todo que no te quita el tiempo, ¿sabes? Que no pierdes un año Y por lo menos estás adelantando la uni, campeón ¿Puedo jugar? Eh, ayer conocí grandes eh, esa vez, y por supuesto Ayer conocí ese gato en el stream de una amiga Está eh, divertido para salir eh, de lo mismo A ver, es la cosa, o sea, te lo prometo, campeón Que este y el multiverse Bueno, el multiverse tiene mucho más potencial Porque va a ser un juego que va a tener actualizaciones Pero este juego, la verdad, te lo prometo Que cuando lo viene el Summerfest uh, uh, bajada de FPS, ¿eh? Uy, uh, eso, bajada Dios, ahí pelazo, lo estáis viendo Hostia, tú eh, eh, eh, ¿y eso? Hostia Bro, me va a dar un error Steam Eh, 100%, ¿no? ¿Habéis visto eso? Hostia ¿Y esa bajada de FPS? Qué raro, ¿no? O sea Está gracioso, la verdad, en general el juego Está bien, no sé, o sea ¿Puede ser por la nitidez que le he metido? Por lo alto, en verdad, es tontería, ¿no? O sea, este juego tampoco pesa tanto Y a ver, vamos eh, a entrar Okay, yo también tengo 90k, ah, supérame <ríe> Qué cachón, papá, me va eh... a ah, activarla eh, mi, mi ludopatía, no, hombre, a ver Para saber qué, qué nombre queréis que le pongamos al gatete Si fedo de fat cat Ah, eh, no se puede votar con punto, Dios Mi ojo, sí, o sea, bugueazo A ver, obviamente, eh, en ese aspecto eh, Lo puse así en lo de sin punto para que no o sea, Se haga uno u otro, es que claro Otras veces la hace Chapa o la hace eh, o la hace Sergillo, Nicole Y ellos sí que lo ponen eh, si los puntos que, Es que tampoco así eh, Follow me, tío, qué guapo eh, no sé qué ha sido ese pelazo, eh O sea, me ha preocupado Pero supongo ha sido... Ya me entendí, el juego acaba de salir Seguro que mañana hay una actualización Hermano, estoy haciendo eso de los gatos Increíble ¡Luca me mí! ¡Soy un furro! <risa> Guapísimo Nada, hace cosas de gato Es normal Ese es el cubo de pintura que tiramos Bro, el gato hará caca cuando quiera, ¿no? O sea, qué okay, es automático a ver, qué de, a, a ver quién gana después. No, policía, papá, es un neco. <risa> Grande, Sephantzer, ¿tú cómo estamos? Está graciosa la premisa del juego. O sea, literalmente, es rollo chill para que disfrutéis vosotros. Y, y yo, pues también, ya sabéis, Fortnite no genera nada, no es nada. No hace mucho tiempo. Y Minecraft ahora mismo está parado por lo mismo, por lo de los mods. ¿eh? Me queda la leche. Eso es pay to win, pero este domingo cambiará, o sea, me pondré con Nicole, ayudaré en todo lo que pueda con el paz de Moya que formuló Fórmula eso es pay to win, me encanta, viva el capitalismo, libre comercio, seréis, eh, arte caso, por eso que si no después sale a lo mejor, y yo qué sé, En una persona que tiene mucho tiempo en el canal y tiene, pues, un montón de dinero, de dinero de puntos, ¿no?, básicamente en el canal y lo cambia todo, ¿no?, o sea, eh, jodido, por eso lo he puesto un voto y ya estaría, algo burocrático, literal. Que alguien bote fe, ¿eh? Que gancho este cuando... Controlado por eh, los estados. Eh, eh, a Fat Cat. Eh, Fat Cat, en verdad es que es eso. Yo siempre, de pequeño, pues siempre dibujaba gatos y le ponía de Fat Cat y le ponía un sombrero, literalmente. Lo hacía eh, lo típico, ¿no? En plan, en la pizarra o bueno, en la hora de recreo y cosas así, ¿no? Esas son las cucarachas extrañas esas. Yo al comunismo le digo, ¿qué? Eso es lo del kisman <ríe> ¿Qué mierda? Eh, ¿De cuentas esta? El nombre del gato, campeón, eh, Chapa, literalmente. A ver, de Fat Cat, eh, eh, literal... A mí me mola por lo mismo, eh, pero Fede también está bien. Ey, está gracioso, tío. ¿Cómo estás, campeón fanzer Fuiste esta mañana al gym de una. Voten a Fat Cat por, el futuro, por, por un futuro mejor para nuestro pueblo. Eh, Fat Cat, nunca sobrarán eh, la leche de ratas. Se eh, tiene que llamar Happy eh, como y gato. No le he puesto o sea, Debería haber esperado y también haber eh, puesto más nombres, Eso también es cierto. Pero bueno, en verdad, cualquier nombre será válido y querido porque nuestro gato es un gato cabrón. ¿sabes? Entonces, un gato bacano es eh, Fate, Cat, Capone. Eh, Increíble. <risa> ya tengo todo eh, preparado. Eh, ya estoy dentro. Grande sabezar. Y menos mal que voy si le funciona a Cali. ¡Oh! Gato truco. A Cali se enseña eh, el Fortnite que raro los, los putos problemas que siempre da, tío. Creo que por aquí no era, ¿no? Pero igualmente creo. ¡Hostia, eso qué, es, bro! ¡Qué susto me ha dado! ¡Las cucarachas esas! ¡Cállate es de puta! ¿Qué te anda, cállate. Happy dice: ¿Será? A saber qué nombre le pones a tus mascotas. Eh, pongo una pool. Eh, ¿Quién ganó? Eh, ¿Quién gane? Eh, ¿Ganó? Eh, así podemos apostar millones de pop Y es eh, un eh, All-in eh, Wilson. Garfield. Wilson, ¿verdad, y Isidoro, Isidoro, como el catete de. ¿Queréis que quite? si sí, pongo otra. Más elabora con el nombre también de vuestras mascotas. Sí, más, más general. Más general. Pero si no, con los puntos es una locura Guadalupe, Gu Guadalupe tenía yo la profesora Campeona le Sensei, Guadalupe, tío Le decía a todo el mundo, Guadalupe, Guadalupe, escupe El robot borracho ¿Y? Ah no, a lo mejor es nuestro amigo y Guau, wow. muchas gracias por apoyar Siempre también que quiero traer un juego nuevo tío que Esto lleva horas en el mercado Hora, 50-50 O sea, literal, eh, Fede de Fat Cat <risa> Literalmente El nombre compuesto, fantástico Uf, Guadalupe el nombre eh, de la profe de religión Tío, pues a mí me ah, da música, campeón Para empezar, eh, es pivo o piva eh, La verdad es que no lo he visto yo huevo, eh O sea, literal, eh, literalmente Ese es el rumor que nos ayudará O sea, que nos ayuda Es pivo, es, pi ¿es pivo de del equipo baloncesto <risa> A ver perdón, dónde sale también el juego Tiene mucha o sea, vi visibilidad hoy, la verdad o sea, Muchísima visibilidad Es más que obvio que solo los grandes streamers Pueden sacarle eh, dinero a este tipo Dinero, digo, ya me entendéis, ¿no? Visibilidad, pero me, me apetecía traerlo hoy Es gate, estaré estará castrado hombre, a ver Que en verdad no, no creo que se pueda llegar a ver ¿Cuántos pichos de eso? No asumamos su género El gato, <risa> el gatete <risa> ¿Eso qué ¿Una llena ¿Pero cuánto cuesta el juego este? Eh... El juego furro esto, hostia, eso no lo había visto El juego furrillo este campeón cuesta 20 euros Es indie, es indie, pero todo el mundo lo esperaba Desde el Summer Summerfest Desde... después de quitar a la cuarentena campeón champa que ya salió un trailer Y en este Summerfest de este año ya salió Está muy bien para 20 pavos ¡Hostia! ¡Oh, ¡La garrapata! ¡Está de puta! ¡Fuera de aquí! ¡Furras! ¡Mecánicas! ¡Cabrona! ¡Por favor! ¡Por favor! ¿Qué? ¡Madre mía! De fatca, de... está un poco tieso, eh Bro, no veo la física que tiene. En verdad, te pega un pelazo de, de, de FPS, pero ahora va, va, va bien en movimiento. Supongo que ha sido del juego. O de la calor que hace, una de dos. Hace 39 grados. ¿Cuántos grados hace donde estáis, gachones? Pues hace un huevo calor hoy, ¿eh? Prepararse para una. yo ¡Eh! ¡Que se comen al gato, gente! Soy materia orgánica para ellos. ¡No puede ser! Bro, bro, bro. Y full empi. Ajá. Las garrapatas no vuelan. Ni tampoco gatean. <risa> de una. Hijo de puta, se arrasca, tío. Nada, pues es la nueva más del canal, campeones y campeones, la polla eh, Es un gato que eh, no se ofende por su realidad, es el gatete Es friendly, 100%, eh, eh, su temperamento es increíble ¿20 pavos? Sí, campeón, o sea, a ver, por lo menos no Y es, eh, en Play creo que cuesta 10 euros más campeón, o sea que no está tan desbalanceado Chapa, qué puto lache eh, de juego eh, el Fortnite de mierda Normal, campeón, yo hoy con lo grado que hacía yo no iba a jugar Fortnite Así que me vi, mao yo ayer estaba, estaba lleno. Digo, vamos allá a instalar el Steam el jueguecito del catete. Está ahora, bien, Nacho. hasta ahora. ¿Ahora? Lo de no te preocupes. El mira, aquí tiene tío. el gato, ¿eh? Escúchame, no, el, el, no, no tiene nada que temerle. ¡Niau! Nachi. <risa> Nachito, el hombre gato. Había uno puto dibujo que se llamaba Thunder yo Que era la polla, hermano. No, queremos, Los Thunder. Pinta, ¿eh? No, ¿eh? Está gracioso. A ver no por no dónde dicho, sale. No, está guapo. A ver, ¿para va a pegar un pegazo de FPS eso que no vea? Alío puta. Pero vamos, yo creo que no va a dar ningún problema. Voy a cagar un platillo, maricón, esta el chifo. Eh, hombre, la M palabra, gachón. <risa> está bien, nota que no está en tu y tanto, Nacho, tío. Oh, por es mi hermano, eh, si no lo baneo. Reportando el canal. <risa> y tú, <risa> ¿será? ¿Y tú qué sabes? Eh, ¿Se lo has preguntado acaso? Eh? Me he matado eh, a unos 300 metros. Bah, gente de play, campeón, con un aim super profundo. No es una eh, persona, es un... Eh, eh, ya me entendéis, gatete bonito, ¿no? 39 grados donde vivía chapas, tío, o sea, y donde dio 35, campeón. solo lo que hacía ayer, ¿eh? Si, si quiere puede, estrense. Bueno, a ver, sí, lo que pasa es que le faltaría una peluca y unos melones, ¿eh? Me cago en la leche, aquí hace 39 grados y hay bastante humedad. Eh, eso es cierto, campeón, este calor no, no corresponda, ya me entiendes, ¿no? A una, a unos grados tan de 40, ni de coña. A ver, el gato eh, no es tan eh, bobo para eso. Me encanta, más listo de eh, que tú eres, ¿eh? 32, pero... Uf, Sabes, una locura 100% de humedad, tío. O Esa es una paranoia. El Nacho el Lío, puta, lo que me ha dicho en directo, eh. Qué gachón, me encanta. Y para cómo eh, para cómo se llama eh, Clapeju. Odio ese tipo de nombres de jugadores, tío. En plan, eh, no sé, tío. Eh, Alfons eh, Clapeju, lo odio. Lo, lo odio, tío. No más, eh, no más que eh, tú... Eh, sí, porque sabes que género es como... Eh, solo, eh, con solo nacer. Eh, el bobo, no le sabe Ahora vengo sin pero la campeón y luego... Eh, ¿Para qué ducharte? Eh, ¿Para qué ducharme otra vez? Sí, eh, me voy a quedar eh, más, eh, más chupado Y que debajo de la ducha O sea, eh, ahora mismo yo lo que hago es Qué guapo Lo que hago básicamente, campeo eh, Por cuantito de terminar el directo Dos veces al día o tres incluso Follow me What? Eh, muchas gracias campeón chapa eh, El mes pasado cumpliste el año completo Hoy un año y un mes Que no se digan, plan, yo cumplo un año y me voy Como mucha persona, eh, yo caso, eh O sea, literal, muchísimas gracias campeón chapa Por todo lo que haces, no solo por mí, sino por todos aquí Ya eres un símbolo del canal Junto con todos nuestros compañeros y compañeras ¡Para ¡Ah, el Dramón! ¡Ultra de evolución, eh! Imperio Hoy entre te lo y así nomás Eh, chapitamón Eh... Vi así por encima un poco de estrellecir Y me pareció que era pesadilla en el stream No Nacho sé yo, eh. Quiero. ¿eh? El nachillo, tío Enorme Muchas gracias por esa, por esa mega shoot, tío, de 13 meses El gato de FK, ¿eh? Otro mes dándote otro mes en esta comunidad de palurdos como fanmina Será, qué ganchón, tío Que chapa, sabía que iba Sabía que iba a explotar, básicamente, con el move, eh Lo sabía, fucking chapita Muchas gracias por ese año y un mes, campeón Significa mucho para mí, porque es el comienzo eh, Literal, ¿no? Bueno, has estado desde el comienzo Al igual que todos los que estáis aquí a diario eh, Chavales y chavalas, siempre, ¿no? Como ya sabéis Y es algo que, que tengo en gracia, ¿no? Porque para mí es muy importante seguir creando un contenido eh, Al cual eh, se deba la comunidad No el que me salga a mí de los juegos sino el que salga eh, forna ya ¿sabes? Estoy jugando menos Cualquier cosa así si de ese palo Lo he eh, superpuesto, incluso lo he ¿Sabes? En plan, que le den por culo, no pasa nada Realmente, igualmente va a, ser, va, va a seguir siendo una comunidad unida, ¿no? Aunque Twitch ahora mismo esté en la mierda, vosotros seguís estando ahí. Eso es muy importante para mí. Ahora te di los cofrecitos también, campeón, chapa. En el espera, punta pala. Quiero saber si es lo de automático, tío. Porque ya solo con que tengáis la suscripción os da eh, gratis cofre. Eso es la polla, ¿sabes lo que te digo? Entonces quiero saber hasta qué punto. Pues claro, solo tengo que controlar en directo. Porque otra cosa no, no puedo. O sea, si ya te la ha dado al sincronizar. ¡Hostia, perdón! B ¡Mierda! Me, me ha saltado la calculadora solo. Vale, empezar. Eh, mierda, en eh, gaming putada, tío, no me he dado cuenta. O sea, perdón. No me he dado cuenta, no me he dado cuenta. O sea, que lo tengo que conectar siempre en plan, como empieza a ser directo y tienes que dar la live, ¿sabes? Lo que te digo. Es la cosa. Calla, ¿eh? lo hacemos. Eh. Uy, perdón hoy iba a jugar Farguy y es para uh, hacer 3 sniping no creo, campeón eh, Calla, eh, lo hacemos, eh, llevo un año y un mes eh, de sud en el canal, yo, eh, o sea, literal, dos años ya, para pa dos años va, eh No, nope. pues bueno, dos años va en el canal y un año ya, eh, tí, literalmente, ¿cuántos de sub, tío? Muchísimo tiempo, muchas gracias chavales y chavales siempre por incluso apoyar cuando me apetece jugar un juego nuevo y eh, que acaba de salir Sí, sí, no nope, nope. Yo solo sé que, papá, eh, hoy eh, Hoy eh, estrena El, el, el Warner, Superman, Bruce, Cartoon Sí, qué guay, tengo ilusión, sí, la verdad, está guapo, eh O sea, se lo está enseñando el Nacho incluso y le ha parecido Me dice, yo, papá, ¿cómo puede ser? A la hora de la comida, campeón fan me dice, ¿cómo puede ser que lo vea mejor Aquí en tu ordenador que lo del Canecro? Y digo Porque Canecro muchas veces, yo que sé, el bin rey De los juegos tampoco lo va a configurar todas las veces El hombre ya pues llega a un punto en el cual le da un poquito Igual, todo, en cierto modo No todo, sino algunas cosas en concreto Literal, no, nope. sí, lo va a jugar Sí, sí, tengo muchas ganas, campeón. Y luego, y 0 tú muchísimas. Lo sé. pero Street Loop. Amba de Twice, campeón, chapa. Ahora también te dio los cofres en el Street loop Y te tengo que dar moderador ahí. Al igual que a Nicole también. No, sí. Eh, a ver. Falga ahí... Si da tiempo, pero es eso, falga ahí. Si, si fuera un juego que ya me entendéis, en este sentido, generar y si tal, lo jugaría con mucho más gusto. Es que todo, todo en Twitch tiene que ser generar, sí o sí. Entonces es un asco algunas veces y realmente como que te desmotiva un poco el mental eh, que tú puedas llegar a ya me entendéis, ¿no? A tener, ¿no? Pero bueno, realmente vosotros me hacéis confiar en mí mismo y en vosotros mismos todos los días. Como para llegar a traer un juego que acaba de salir ahora con mucha visualización. O sea, visibilidad. Y que obviamente en un canal pequeño a lo mejor no lo va a producir. Pero igualmente, más rico a ello. O sea, ¿Por qué? Porque sabes que no es rica no gana realmente la puta vida Y pienso que para mí es importante siempre tener el contenido actualizado No es igual a lo que siempre está ahí, ¿no? Papá, eh, ¿te quieres hacer un stream sniping eh, de ese? Banealo a, a Ale. Nah, eso es muy complicado, me stream Muy complicado, además que yo tengo que quitarlo de la multiplataforma Campeón, Alex y Juan, que literal no sirve de nada Quedó lo de pierna normal de ayer, campeón Bueno, perdón de ayer, ¿qué coño digo? De hoy Eso no es un barril de mao de esos, ¿no? Coge está apareciendo el juego a priori? Hay muchas cámaras, tío no, termino de entender eh, cómo va Disper, el Street Loop es mucho más fácil. Sí, lo que pasa es que el Street Loop es mucho más injusto en algunos aspectos, por supuesto, chapa. Entonces, es como que lo compensa, es una forma de hacer que ambas cosas estén en sinergia un yin y yang. Literal, te lo juro, lo veo de esa forma. Pero no obstante, tengo que ponerme mucho más a investigar acerca eh, en la cancha... Acerca de ambas o sea, de, de, de, ambas, de ambas aplicaciones, tío, porque pienso que le podemos llegar a sacar mucho partido. Pero, hombre, no ahora, obviamente, ya me entendéis. Eso con el tiempo. ¡Hala! Por aquí, bro, ¿y eso? Hermano, nuestro gato súper inteligente, hijo puta, ¿eh? Encima de que te voy a regalar el B Así, eh, así me lo agradece Pues eh, qué más o no Que gachón No se lo regale bro Que le den El puto pesado de Juanjo Será Puto chapa Será que gachón, tío sí <risa> Será Juanjo Lo mismo que el Street Loop, Pero eh, las cartas eh, Afectan en el directo Por ejemplo En el Valorant Para escuchar Eso está guay campeón Pero es por eso No no tengo que configurarlo yo Lo único malo que no me gusta Es fancero tú campeón Lo que me está hablando A lo largo de esta semana Que no tiene tanta libre edición En plan Yo la carta en el celular La creo yo desde cero Si me apetece Y aquí es algo eh, Pre -fall. Pero, no obstante, está muy chulo porque te lo aplicas solo. En plan, Valorant, a lo mejor me quitas 15 segundos de utilizabilidades, pero te lo haces solo porque lo sincronizas con el juego. Está muy bien eso. Si se es lo raro que pasa... ¡No me digas! ¿Seréis? Al menos me en mi nombre, bobo. ¿Seréis? ¡Qué gancho! ¿eh? Señor, me refiero a cómo utilizar las cartas de disper. No sé su función. Vale, por ejemplo, ahora. O sea... Vale, lo que hace... Es que, claro, esto tengo... ¿Os apetece que cuando lo controle Tú os hago un tutorial así en Chile Y os, os lo muestre, lo dejo sabes Pongo una categoría que sería en Discord Una sala con... Quiero hacerlo este domingo Voy a apuntarlo, perdón Darme un momento, es que son tantas cosas literalmente blog de O sea, no, notas rápidas, tío Tengo que hacer muchas cosas este domingo, sobre todo lo del Paz de Mo Literal, papale bien, perdón eh, Me refiero a cómo utilizar las cartas de disper No sé su función ¿Vale, Pardillo? Regláselo y te baneo Papale bien, cuál wow, campeón ¿Ese? El me, ¿Me refiero a cómo utilizan las cartas? Es que claro, son... Os lo, voy, os lo voy a explicar, o sea, en dos segundillos eh, ¿Dónde está esto? Aquí eh. Un momento, perdón Comandos de baile para Sarai Así me hacía la referencia, al comando... Que quiere salir de dancing, es que no me sale lo de lo que salga el emote bailando, tío, no sé por qué, coño y tengo que seguir tasteándolo. vale, estoy, es que también tengo que poner lo de configuración y verificación de la, la suscripción, que cuando alguien se suscriba le da automáticamente los cofres literalmente, eso es lo que quería, perdóname Vale, le metemos por aquí, le metemos por aquí O sea, a ver, le metemos por aquí Y hacemos un breve inciso Y ya nos vamos al juego del gatete Uy, mierda, perdón Vale, eh, mis colecciones Aquí estarían las colecciones en base Bueno, estoy yo aquí en medio, no es no un pijote, ¿no? ¿Puedo ponerlo en grande? Sí, ¿no? Vale, estas son las colecciones Me quedé en... en eh, y si no lo eh, si no se lo he regalado ¡Eh! <risas> estaba a borrar los mensajes de... Es que no eres un pendejo, ¿no? no Es que... Eh, si se... Ah, sí si se función Su, su, su función o sea, literal eh, Lo único claro Es que tengo que crear Algunas específicas Campeón chapa Eso es una demostración De lo que, eh, de lo que me puede pasar <risa> No sabes cómo tirarla no chapa Correctly eh, A farmear vía, Aunque esté baneado O Juanjo ha sido baneado Del canal Y el motivo está junto al Beto Baneado Pobre Juanjo de banea a los hombres Por ejemplo En el Minecraft, ¿no? O sea pero Vamos a bajarle Lo malo es que hay colecciones partiendo de la base de eh, los juegos Literal, solo que no sé cómo tirar las skills o cartas o como se diga Vale, pues las skills se tiran Que no te pobre Juanjo <ríe> Literalmente, las cartas se tiran en plan eh, desde, desde aquí O sea, tienes que tener un, un panel, ¿no? De control, básicamente en el... Bueno, si quieres me meto aquí, lo vemos A ver Disperjón, un momentito Espera, hombre, nada, me, me logueo y ya estaría, ¿vale? Ah, Stiloga, perdonadme, mi tontería Mi canal, mi disper Hace una reacción aquí si os debe de salir Gracias campeón Chapa también, por supuesto, por esa mega suscripción de 13 mesazos, tío Me quedé, me quedé, eh, me quedé, me quedé eh, Solo que no sé cómo tirar, ahí, vale Opa, quítale el Vanga Chapa eh, eh, eh, Quítale el van Chapa eh, A usar el poder El buen Chapa más manejado por reclamar Mis derechos, pobre Juanjo Quítale el al Chapa El moncho ríe Como ciudadano Qué pesado Me caga la leche Pobrecillo Aquí deberían de salir Campeones Las skills Y esto es lo que quiero configurarlo Niño Palo de mierda Será Qué chapa Vale, eh, debería de saliros aquí En plan lanzar skill, por ejemplo Vamos a lanzar una Ah, vale, pues te dice que lo compres ya del tirón Debería de saliros ahí la que tenéis Papá, eh, papá, papá, un gato eh, Se coló en el canal de meme Y eso, a ver <risa> <risa> <risa> <risa> Qué ganchón, tío mira la calor que está pasando el pobre gatete Qué gracioso qué hijoputa, tío. Es que no tenemos, qué guay ¡Cómo la cara que tiene el gacho En plan full, full cansado, tío O sea, debería salir, por ejemplo Yo qué sé, cabeza calabaza, vamos a ver esto Listo para lanzar, solo lanzando las skills campeón debería salir Bueno, ahora se debería de, de lanzar, no sé, cara. Ajá, entiendo O sea, esto, Dicen, ¿no? No tenemos de eso Es Liz, es Liz En serio, qué gracioso, tío Vaya, nosotros seremos niños de Valorant, pero tú eres el próximo de Pedro Sánchez, seré A ver, este ya se podía tomar por culo Debería de, dejaros, eh, de, de dejar lanzar la carta desde aquí, ¿sabes? Literalmente Y ahora, pues bueno, aprovecho y te doy eh, los cofres campeón chapa Lo siento, señor, eh, no, no, no agasereí A ver, un momentito eh, ¿Por qué el juego del gato no se captura? Ajá, aquí mm, Es que claro, son tantas cosas ahora mismo es puto complicado Precio ajuste, crafteo, crafteo, mi colección es fuera eh, Voy a regarte los cofres campeón chapa ¿Cuál? Qué paranoia, tío, es que todo está en light Regalar cofres, aquí Chapa, regalar caja Te voy a regalar Una, o sea, voy a hacer eso, te voy a regalar una del Minecraft Vale O sea, una del Minecraft, una de Del Fortnite, que tiene Las distorsiones de sonido Y una, una más, tío, o sea, es que Claro, si no puedo regalaros en co El de League of Legends está gracioso, pero eh, visual es, Vale, desde aquí, ok, y ahora En este look también te lo voy a enviar, campeón chapa, perdón tengo que tener abierto todo, tío. Chapa, no le deja el botón. <risa> no van a ir, no van a ir. Perdonadme también, dos segundos lo hago, no tardo. Es que esto debe... O sea, la automatización de esto debería ser clave. Tengo que hacerlo. Por eso tengo que trastear mucho. Muchísimo, tío. Pero muchísimo, tío. Eh, chapa. LP. Vale, campeón, te debería haber llegado eh, ya los cofrecitos, chapa. Y eh, seguimos con el qué coño, es eso tío. Ah, vale, la música con bueno, el Jagger que hizo básicamente el hijo puta de de Maximus con el Ollo tío. Perdóname. Seguimos con el juego. Eh, está ready. Dime, dime cuando te llegue campeón de una, o sea, pues, he puesto tu nombre igual, o sea, esta vez no lo copi pasteado, o sea, eh, tienes la, ¿sabes? La, la de esta no la foto de en blanco y negro, ¿no? Pues está apareciendo el juego de Gatete, o sea, por aquí. Y después esto es por por por por por, por eh... what the fuck is going con el tejado, ¿no? Ajá. Gracioso, tío. ¡Hostia! ¿En serio? ¡Wow ¡Qué ingenio, loco! Majada, qué ingenio, bro. Qué guapo las mecánicas del puto gato. Soy un gato, un gato gánster. ¡Qué gracioso, eh, eh No te vayas, bro. Eso me ha sorprendido, ¿eh? Positivamente. Me ha parecido muy gracioso. Algo que haría cualquier animal. Pero sin ayuda humana o inteligencia no lo haría, obviamente. Así de primeras, ¿no? Lo, lo pensaría mucho. Pero qué guapo, tío. Acabo de eh, pillar Disper, gracias campeón Sin problema, chapa, ya me jodería ¿Y eso? ¿Este es el mismo sitio por el cual yo estaba? Me alegra saber que data ha llegado, o sea, haré eso eh, Enviaré tres cofres en el Disper en vez de dos eh, Que me parece mejor, por lo mismo Porque es que no puedo hacer una mezcla de todas las, eh, las Todas las colecciones, es la putada ¿En serio? Por aquí, gente, imaginais que estoy dando la vuelta, ¡No, gato! Hijo puta ya sé cómo lanzar las skins esas, qué guay. Pero solo eh, puedo lanzar las skins según el juego eh, en el que estés, ¿no? A ver si es algo muy específico, campeón. Por ejemplo, me haces que tenga 15 segundos de, de no utilizar mis habilidades en el Valorant. Eso sí, pero hay otras que, de las que te, eh, te he regalado que son pads de, de sonido, visuales. Son diferentes, no son de juego, son universales, por decirlo de algún modo. Vale, para todos Los juegos. Y yo, yo, no cogía por aquí, compadre. ¿Qué coño? Pensé que sí que había cogido por aquí, tío. Uh, soy un gato Goldo y mamonzón. <coughs> eh, tipo eh, Si estás en el valor No puedo tirar una carta del Fortnite no, Claro Ahí no A no ser que sea un efecto O algo que no, no in, in, Influya eh, En el desarrollo De lo que es el juego Porque si es algo Que va a pasar en el juego Sinceramente no puedes canjearlo Es lo malo Pero tiene su ventaja En cierto modo Porque también Dentro de esas colecciones Hay cartas que son eh, Ah Ahí arriba son para. sabes que afecta para todo el mundo. Como lo de las voces. Que ahí estaba canjeando pibardo Que está gracioso. Algunas son muy. A ver, son... tengo que ir viendo. Las que os parezca más molestas, las... ¿sabes? Me lo decís. Sinceramente, las capo, veo como. No sé, hacer que tengan menos sonido, lo que sea. Comprendo. Es lo, es lo malo, claro. Porque en el Steel Look, yo sí puedo meter campeón chapa en mi colección. O sea, yo que te digo yo. All, all videogames, ¿no? Eh, no puedo meter ahí algo muy concreto. Realmente. O sea, literal, puedo meter todo. No solo algo en concreto. No, no, todo. El maldito gato, tío, es un puto superhéroe, loco O sea, literal Hermano La inteligencia que tiene un gato para poder hacer eh, Cosas bacanas es flipante O subir para arriba? Increíble De loco, simulación de vida ¡Eh, eh, eh, gato! Qué huevos tiene el gato, hermano, o sea Era por la tabla y va por el otro lado Y muchas gracias también por apoyar en lo de Disper, que cuando nos lo dijo Sara Yo no lo sabía, repito, yo me creía que era El... Me creía que era otro bot, tío El chatbot, parte del chatbot o algo Literalmente Qué gracioso, tío <risa> El gato, el gato goldo Pegándose con todo, tío, ahí arriba, ¿no? A ver, supongo que cuando Estemos con el robot ya empezará el lore full, ¿no? Del juego, ya me entendéis, en plan, a ah, por lo menos a, a saber qué debemos de hacer, ¿no? Pero lo estamos buscando, Recuérdenlo. Por las escaleras puede subir la vía, ¿no? Por ahí, ¿no? O por aquí, por aquí, ¿no? Supongo, sí, tío Qué guapo que se pueda meter donde salga del pito el gato, me mola Me hace gracia como maullas, tío ¿Eso de ahí abajo? O sea, ¿eso es algo? Con lo cual inter... Ajá Loco Súper currado, eh, o sea me... Es que es eso, es de puzzles, tío, es lo que me llama mucho más la atención Por supuesto en este aspecto del juego que... que, a ver, que no está mal la idea, la verdad Está pulida, en cierto modo Y lo que me llama más la atención de juego a priori Son las físicas que tiene el gato Piso Aquí ha petado un poco, ¿habéis visto? Yo creo que esto le pasa a todo el mundo, eh Esto, o sea, se lo vi antes a la novia Arcanegro eh, La parte de antes y sí que le petó un poquillo, eh Creo que es la renderización básicamente de lo que es el juego O sea, también daros cuenta que seguramente después de hoy Saldrá algún tipo de actualización en Steam O sea, o ya, ya me veréis diciendo Hostia, tío, que que qué me, me decís Papá, no te veo una mierda Necesito ayuda ¡Hala! ¿En serio? ¿Está escribiendo el puto gato? Datos dañados, necesito ayuda Sí, bro, te ayudo Cuerpo necesario para descargar Cuerpo necesario para descargar ¿Qué coño? ¿Entra por la puerta? ¿Encuentra al cuerpo? Vale, enciende la. ¡Qué guapo, tío! <risas> Ey, cabrón! ¡Has encerrado al gato! Bro, ¿y eso? ¡Ah! ¡Qué gracioso! Déjame toquetear botones como un gato, cabrón. Quito esto. Esto es la batería, ¿no? A ver. Supongo que aquí van la, las baterías, ¿no? O sea, a ver, Débora. O aquí. Esto es. Ajá, necesito todos los fusibles. No, ¿Ha hecho que sí? La puta cámara, el bot. Vale, eh, me estás escuchando la vida real. Vale, encendemos este. Vale, entiendo que tenemos que encontrar. ¿Son cuántas piezas? Vale, son cuatro. Está fácil, ¿no? Vaya, eh, ya me entendéis, ¿no? Conectores de la NASA, tío. Qué guapo, ¿no? ¿Cómo? ¡Eh! Hijo de puta. Cojones, ¡ah! Increíble, ¡eh! ¡Qué guapo! ¡Eh! Pues los puzzles no están mal, ¿eh? A ver, no son. No son Resident Evil, pero. Coño, están. están guays. O sea, de momento, el primer puzzle así que hemos visto. Me falta una, gente, ¿lo habéis visto por ahí? A ver. Ahí arriba la he visto. ¡Ja, xd o sea, ¡Ah! Con esto también me permite subir ahí arriba. ¡Worth it! Escucharme el gato es eh. la boya, ¿sabes? Me quisiera tener un puto animal tan inteligente. Bro, gato truco. cabo Este robot era un eh, mafioso, ¿eh? Era un hacker. Hackeaba con de lol, la vendía eh, en Amazon, tío. Hola. ¡Qué guapo! Hola, eres tú, señor robot. Eh, tú no estarás viendo, ¿no? Por no en la gafa de realidad virtual, ¿no? A ver. Se le arranca la puta cabeza. Vale, entiendo que... ¡Ah! ¡Puntazo! Va, o sea, ¿el robot va a ser un dron? No, o sea, con este no se hace nada Entonces, este cacharro ¿Va, va, va? ¿Dónde va? ¿Aquí? Oye, pues la física no está mal, ¿eh? ¿No hay más ahí? O sea, hola <coughs> Entiendo que esta pieza es Como un fusible, ¿no? Mm -hmm. Interesting mark ¿Aquí? Tiene que estar guapo eh. Ver no por con la VR será que gancho, darte caso O sea, eso... Ahora digo que sabía esta puta mierda de estas, de estas de cartón incluso, campeón. Aquí. Ah. Es una impresora 3D. Tócate la polla. Qué guapo. Ese es el nuestro amigo. Es una impresora de red. ¡Wow! Qué guapo. Maldito vale, gato cabrón, ¿sabes? ¿eh? B12. Oye, pues está muy bien las cinemáticas, ¿eh? Se ven muy bien, ¿eh? El juego muchas veces pierde FPS, pero se ve muy bien, tío. Sorprendentemente se ve muy bien. El gato va para estudiar ingeniería. Arte caso, este gato es la polla. O literal. Madre mía. Hijo de puta, tío, el gato. ¿No tiene batería? Sacho, el muerto, ¿no? Para que juegue con él. ¡Ah! Qué inteligente, puto robot. ¡Oh! ¡Le he dado sin querer! Oh, vale, se ha acabado. Siguiente. Ha funcionado su libre, gracias. No me podía eh, creer las imágenes en las cámaras. Un gato en la ciudad muerta. Ya no recuerdo. Eh, yo no recuerdo cómo me llamo. Parece que mi memoria está dañada. Llevo mucho tiempo atrapado en la red de electrónica. Sé que trabajé para un científico que vivía aquí. Pero ahora me puede llamar B12. Eso es lo que pone en mi exterior. La ciudad muerta es un lugar peligroso, pero parece que sabes apañártela. Vayamo, eh, vayámonos de aquí. Sígueme. Qué guay. Vale, te sigo. Hey, ¿Dónde has sido, cabrón? Esa llave abre la puerta. Me acuerdo muy bien. Eh, déjame que te ayude. <risas> Qué gracioso. ¡Dámela! ¡Hala! Muy bien. Ya queda... Oh, le queda poca batería. Oh, shit. Tengo que cargarlo. A ver, aquí. Vas a tener que ponerte esto. ¿Qué? ¿No qué? ¡Oh! ¡Una batería de, de esta! De de ¡Qué guapo! ¿En serio? Claro, el gato se va a poner a jugar con la. ¡Ah! Es una puta batería, loco. ¿Y por qué anda así? ¡Ah! ¡Está raro! Porque se, se encuentra raro el gato. ¡Qué puntazo, loco! Diseñar esta mochila para pequeños cuadrúpedos como tú. No te, resulta, no te preocupes, te acostumbrará He digitalizado la llave y te la he guardado en la mochila Súper guapo Vale, pulsa para arriba Llave ¡Qué guapa las llaves, tío! Tiene <ríe> tiene un puto CD-ROM Tiene una puta O sea, un, un, un disco duro, tío <ríe> ¡Qué guapo! ¡Eh! ¡Churísimo! Muy fácil Si alguna vez siente curiosidad por un objeto Puedes enseñármelo a mí o a otros Si eh, nos encontramos con alguno. Vale, ahora eh, salgamos de este piso Qué guay. Oye, qué divertido, tío. O sea, me parece divertido ya, eh. O sea. Con el robot. Escuchadme, yo voy a dominar el mundo con el, con el robot, eh. ¡Fuera de.! La... ¡Coño, una linterna también! ¡Oh! Increíble. ¿Usar código digital? Vale. Uno, dos, tres, cuatro. No. ¿Qué me dices, manín? Ajá. Es lo típico, ¿no? O sea, por probar que no quede A lo mejor es más o menos similar Hostia, ¿puedo hacerlo lo del piano que toca? ¡Sí! Increíble, hermano Qué realista el gato toca to, to, to, to, to cojones, tío Me encanta Típico gato cabrón, ¿sabes? Que tastea todo Me encanta esa, esa... Me encanta la cinemática de que pueda tirar algo Aquí arriba debe de haber algo, ¿no? O sea... ¿Eso? Una latada de gato Sala Vale Aquí ni nada Aquí tampoco Pues descubramos dónde está el código No, gente Estará visible, ¿no? Pienso La cosa es where Vale, aquí, aquí hay placas pases, ¿no? O sea, bueno, microprocesadores que lo tira el gato Vale, aquí tiene que abrir una pista o algo, ¿eh? Si le di aquí Ah, vale, solo era para eso, es cierto, es cierto What is the way? Aquí debe haber una pista o algo, ¿no? O bueno, en verdad, Ah, leer, mira, sí, sí, sí, está aquí Pone, eh, espero que funcione ¿Solo? Oh. Me he hecho ilusiones Me he hecho ilusiones para nada, tío <ríe> Hostia, se ve como un bebillo de robo Ahí, no me jodáis, tío, qué guapo a ver, si le di al inventario tengo algo más. Tenemos que salir de este apartamento y por la puerta aproximada de, Deberíamos de poder abrirla, ¿vale? ¿Recuerdo? Qué gracioso, implantar recuerdos, loco? ¿Sensores? Eh, eh, eh, seguro que ahí está la clave. Seguro que ahí está la clave, gente, los sensores. El robot está teniendo que grabar algo, seguro. Fijo. O eso, o hay dos no. ¿Esto no es Stranger Thing? Es verdad, ¿eh? O sea, estoy viendo un poco ahí eh, de los estrellas y digo, tío, se parece a a Pesadilla en el Street de, de Freddy, de Freddy Krueger, tío O sea, te se parece eso, ¿eh? El Final Boss, tío, de la... de, la, de estas, Bueno, hay tres Final Bosses, creo A ver, ¿qué me dicen, tío? Introducir código No, o sea, ¿lo tengo que sobrecargar o algo? Debe de haber algo, a ver Aquí, ¿no? A ver Mostrar el recuerdo sensores detectados o sea detectando datos de recuerdo cercano o sea pero ni nada y 0% o sea es como pasó por aquí te estoy diciendo no es utilizarlo ah vale ¿Eh? sugerencias debe de estar en este cuarto entonces debe de estar en este cuarto no o sea ¿eh? la solución palpable ¿eh? una olla un porrazo con una olla que lo vamos a pegar ahí a ver ah vale eh, 3.740, o sea, 3.000, ¿qué? 3.748, vale 3.748, eh, ok 3.000, coño 3.748 Vale, ya decía yo, tío, o sea A ver, tienen que estar ahí al lado, ¿no? Mira cómo abre la puerta, tío, como un puto gato de verdad, hijo de puta, eh Qué gracioso Vale, eso, es. wow, fíjate en ese sitio Mira este sensor creo que es importante Sé que tenemos que subir, <risa> A ver. ¡Ya! Yeah, ¡Badabadú! ¡Qué guapo, gente! Miren, miren el gato, el gato cuatón. Increíble. Putas físicas del juego. Están muy entretenidas, la verdad. Sé que. Eh, eso, eso no me parece guay, tío. El juego tiene algunas bajadas. Dios, ¿y eso de abajo? ¿Qué, qué es eso? Tiene bajadas de, de FPS que te caga. Eso es cierto. Se regulariza ahora. Pero esas bajadas de FPS no me molan. una actualización. Oh, esta noche sale una actualización en Steam para el juego. Os lo juro, corazón, 100%, ¿eh? Espera, eh, me acuerdo eh, el exterior. ¡Ah! ¡Qué guapo! Esto es lo que ha visto, ¿no? Es como si eh, los datos, como si hubiese estado allí antes. Es que, eh, o sea, es de aquí eh, donde viene. ¡Qué guapo, tío! Le prometí a alguien que iría allí. ¿A quién? El mural fue pintado a partir de esta postal. Nos la llevaremos. <risa> ¡Qué gracioso! La interacción. No objeto. A lo mejor está vivo y todo el científico que lo programó. ¿Por qué tengo estos recuerdos? ¿Cómo han llegado aquí? Sigamos Vale, se pone guay el lore, ¿eh? De, del gato Vamos a ver recuerdo ese Vale, inventario pues postal ¿La puedo mover? Esto girar Mostrar aquí, ¿no? El exterior Volveremos a ver el cielo Te lo prometo Qué guay Recuerdo Vale Aquí tenemos este recuerdo Todo esto solo... digo, pues Bueno, el juego no tiene tanto... No tendrá más de 10 horas el juego, ¿eh? Mirando los recuerdos me puedo, o sea, llegar a tener la referencia de que el juego en base está, pues, hecho pues, de bloqueaje X recuerdos de gato y se acaba la historia, ¿no? Es un juego muy de jugar una vez y ya estaría, pero tenía mucha ilusión hoy, ya que ayer salió el juego, tenía un montón de ilusión por traerlo hoy, la verdad Otra, uff, espero que no le bajado de FPS, pues estaba, oh, hostia Uff, uh, Yo eso tiene que ser algo extraño, es que eso es lo que nos atacó antes, pero no parecen robots, gente, ¿lo veis? Son como garrapatas cabronas, tío Hermano, espero que no me ataquen ahora Si no vean así, que me ataquen Concho, su madre ¿Y eso? Eh, un robot cabrón Seguro que lo han producido los, los robots eh Suburbio Vale, pues ahora, me, ahora mismo somos... Hostia Un gato callejero, gente Hostia, va a dar la alarma Gente, a correr No me deja correr, gente ¿Qué te pasa a ¡Lol! ¡Me temen! Hermano, con gato es muy limpio, tío no, no salgáis corriendo un gato, coño Vale, esto es cinemática puridura eh Aquí empieza el juego de verdad, gente En la ciudad de Cyberpunk eh, 2077 el Rollo gato, roll gatuno, gente Se va cojeando ¿a que te pillo? Me tienen miedo, gente, qué raro, ¿no? ¿Ese es mi sensei? No puede ser ¿Quién es ese man? Raiden, pero rollo robot Eh, hey, pero ese tiene una pantalla verde, ¿eh? No, no azul, ¿eh? <risa> Wally Ese es nuestro sensei, gente, seguro ¿Ese ¿Ese ruido? Eh, vale, mostrar a, a ver qué dice mira aquí Es una especie de moneda ¿Qué es ese ruido, tío? La física del cubo Dando vueltas Hostia, que molesto, ¿no? Vamos a hablar otra vez Con, con Bidi, Bidi, Bidi 22 O sea, 12 ¿Todos estos recuerdos ¿Has pillado? Ah, vale Solo este y este, ¿no? Comprando datos completados Vale eh, Traducir estos comidas ropa de abuela! Era esto Hola, ¿qué tal robot, tío? ¿Qué tal? Conocer. Me encanta hacer ganchillo. Hasta ahora he tejido... Tío, 600 kilómetros de bufanda. Me entretiene. Si me traes algún cable eléctrico, podría hacerte un poncho. <ríe> me inspiras. <ríe> Pero no es fácil encontrar material adecuado por aquí. Qué guay, o sea... Qué cojones, tío. ¿Y ahí? Oh, se va a rozar, ¿no? Como los gatos. Oh, pone corazoncito. ¡Wow! ¡Let's go! Somos un gato friel gente. Vamos a ayudar a Robots, escucha a su madre. Qué guapo, tío. ¿Qué chu? ¿Tú quieres? ¿Súpaga mundo robot, bro? Hola. ¿Quieres algo? Mostrar objetos. ¡Ah! Le damos esto. Por lo visto, el camarero está buscando cosas. Gap. No puedo darle este. No me deja, ¿no? O sabe. conoce, ¿Me deja? La abuela me hizo esta ropa. ¿A qué es elegante, hombre? Ya me jodería. Pues claro que es elegante. O sea. Solo es el diálogo y ya está, ¿no? O sea, mostrar objetos para... Las misiones secundarias, supongo, ¿no? Programa Elliot, eh, llama a la puerta y espera a que abramos Vale, pues vamos a llamar a la puerta Volví, eh, fui al baño eh, a merendar sin problema, campeón, el lobo, ya me jodería Aquí estamos, el juego de gatete, ya conocimos, por supuesto... Hola, es robot, hola Elliot Ya, por supuesto, en este sentido empezamos con la aventura No me deja conocerlo Hola, bro, soy un gato ¿Puedo...? ¿Qué pasa de mi culo? Está súper chulo, la verdad, me está gustando muchísimo O sea, a priori, eh, se ve muy llamativo ¿Qué cojones? A ver, lo que me mola es que no a algo vea a los robots, tío Hola, ¿qué tal? ¿Te parece eh, un poco a un Zurk? Eh, por lo menos eh, desde lejos, lol y suena encantadores, pero no te dejes Engañar, esos bichos mastican metal, son terroríficos Vale eh, eso son... Hostia, este está al lado una Le doy refresco son las garrapatas esas mecánicas, eh A ver, mostraos esto Por lo visto el camarero está buscando cosas así El camarero Ah, este, vale, vale, vale ¿Quieres algo? Mostraos esto No, ok Hola camarero, ¿qué tal? Soy un gato, me pone un tazón de leche, miau Eh, no eres de por aquí ¿En qué puedo ayudarte? A ver No, gracias, no tengo sed Este es el único que me ha dicho algo respecto a la bebida ¿Quieres algo de tomar? Sí, o sea, sí quiero un tazón de leche Pero no tenéis Coño, déjame hablar con el robot borrachuzo De aquí Ah, no me dejas ¿Puedo pasar por aquí? ¡Gracioso, hermano! A ver Cambiar música, loco ¡Qué gracioso, eh! Traducir no vea, ¿no? En Undertale. En plan, Dios, septiembre del. 20, tío, 2027. O sea, este juego está enfocado en el 2027, bro. Hello. Vale, esto parece la cantina robot de Star Wars, eh, pero. Uy, de wey. Soy, eh, soy batín en la canción esa. ¿En serio? Parece, ¿eh? Está gracioso, tío. O sea, contra menos llamativo, ¿eh? ¿Esto qué es? Reco ¿Eh? ¿Recordar? Son buffers. Muy, muy batín. ¿De verdad consumes esto? No soy Señor, ya no actores, tío. Quizás evolucionando de alguna manera Imitando a los humanos ¿Es que debería probar algo de eso? No quiero ser respetuoso con sus costumbres No recuerdo, qué guapo, tío El lore del puto robot es muy interesante Porque tiene sentimientos, tío O sea, ahora, ahora ha querido ser cortés con la bella que vive aquí O sea... Recoger ¡Oh, la partitura! Hostia, qué guapo Pues sí que se la vamos a poder llevar como misión Tú eres, el de, tú eres el robot que canta. Este eh, es el periódico de la gente eh, que vive arriba, en el nivel 2. Eh, es de hace algunos años, pero eh, está bien para leer algo. ¿Lol? gracioso, tío! Hablar con Carl. ¡Qué guay! ¿Son, eh, son cartas, tío. Vale, creo que aquí arriba ya exploramos todo, ¿no? O sea, creo. ¡Oh, oh, oh! oh ¿Puedo jugar al villa? No me jodas, tío. Salía X2. Eh, al billar, quiero jugar al billar. Ah, no, es saltar aquí, ¿no? ¡Lol! ¿Me puedo llevar la bola? ¡Ah! ¡Qué puto gato juega al billar, gente! ¡Guau! ¡Wow! ¡Eh, partitura! ¡Ja! <risas> XD Ah, no, no es una partitura. ¿O oh, sí? Creo que sí, ¿no? ¿O no? ¿No lo ves? ¡Qué fumada! Vale, pues conociendo a los suburbios de los robocitos, tío. Este cubo de agua, nada, ¿no? Vale, pues vámonos, ¿no, gente? Ajá, de aquí vengo Para allá, para allá, para allá Ah, aquí no había más nada, ¿o sí? Qué guapo el lore, tío o sea, en plan, Es una puta ciudad de robots, tío A ver Super eh, Spring Power ¿Me abrirá la puerta aquí, gente? Eres uno de los gamberros que juegas eh, Con los cubos de pintura en el techo Lárgate con, con esa pintura. Estoy cansado de limpiar la, eh, mi entrada por tu culpa. Lol, no soy yo, cabrón. Soy un gato. Dame atún. Miau. Ajá. Ya viene por aquí, ¿no? Eh, eh. O sea, este es el sitio en el cual debo de ir. El cartel luminoso. Pero debo de encontrar una manera de subir. <ríe> Literalmente. Habrá que ver por dónde se sube. Me cago en la puta. Ah, aquí. Vale, por aquí. ¿Puedo subir o hacer algo? Ajá. Eh, eh. eh. Súbete ahí. Súbete ahí, gatete No, no puedo hacer nada Bueno, ahí debería, ¿no? Poder subirse Este es el edificio Pero tenemos que encontrar la forma de, de entrar, ¿eh? Oh, el bugueo del sonido Y esto es Ajá, para subir Ahí arriba, no puedo wow. Por aquí no entré yo antes, ¿no? No Hola, ¿qué tal? Así que hoy eh, es el mañana de ayer Mañana será el de hoy eh, El hoy de ayer, ¿no? El tiempo... ¿no? no envejecemos como nuestros antepasados Los tersos Estamos atrapados aquí para siempre Una partitura No tengo ningún instrumento, lo siento ¿Qué coño lo que te dicen los robots? flipantes, traducir Estoy buscando a alguien capaz de vigilar La entrada del sur eh, de la zona segura Ofrezco un filtro de aceite Vale Propaganda robot, gente Vale, entiendo que por aquí puedo acceder al tejado Del sitio por el cual debemos de ir Donde está la única persona que nos ha... Oh, ¿puedo tirar eso? Sí ja, ja. Qué guapo, tío Tiene mapa... Pues los mapas son bonitos, eh No, no, coña Estos es son bonitos Están muy, muy bonitos Vale Ah, pues mira, ya estamos aquí, gente Entiendo que si le doy a este mecanismo O no, ¿no? ¿Corcho? A ver, puede dormir Oh, wow, gatete dormilón, eh A mi, mi gatete Qué gracioso, tío, parar, vale Eh, vamos a ver a este hombre que está aquí eh, Durmiendo aquí arriba, ¿no? Tan placenteramente, madre mía, o sea, hola Hola, ¿qué tal? Conocer Eh, ¿estás muerto? No, no Es humano Conocer, ¿quién eres? Esos circuitos de la luz son bonitos Pero quiero ver el cielo de, de verdad algún día Qué gracioso, tío, o sea, roboces Con aspiraciones, tío, en la vida, o sea, flipa Guapísimo. ¡Oh! ¡Mierda! ¡Me tiro para abajo! ¡Qué putada, hermano! O sea, ¿cómo subo? ¡Ay! Vale, eh, supongo que de aquí para allá puedo tirarme, ¿no? Vale Supongo aquí arriba. Puedo subir Vale, pues, misión principal casi casi finiquitada, ¿no? ¿Puedo arañar la puerta? ¡Oh! Por la ventana. ¡Ja, ja! xd ¡Hola! ¿Eres humano? ¿Eso es humano? ¿Ah, no? ¿Es un artista? ¿Está viendo la tele? Está triste, tío un sintetín de esos de los que se toca su instrumento. Ah, pues este será la partitura. 100%, tío. ¡Hala! ¿ese es el creador de los robots o qué? Hola, ¿qué tal? Robot triste. No va a funcionar. Eh, ¿Por qué los dejé ir? Ahora estoy solo. Oye, ¿qué quieres? Mostrar objetos. Una partitura, no tengo ningún instrumento, lo siento. Ah, no, entonces eso. No, gracias, no tengo set. Esto es una foto del exterior, seguro que quieres ir ahí. No te molestes, una pérdida de tiempo solo te traerá soledad y desesperación. Mis amigos también tuvieron este sueño Pero ahora eh, se han ido y estoy solo No sé dónde acabar Intenté comunicar, comunicarme con ellos Pero ese transceptor eh, no funciona Mis amigos y yo tomamos notas eh, De nuestra investigación sobre el, el exterior eh, Toma, llévate mi cuaderno Si realmente quieres salir ¡Oh! Cuaderno de Momo ¡Es Momo! Te la tendrás que apañar tú solo No quiero saber nada más del exterior Buena suerte ¡Qué gracioso! Momo parece muy triste Echa de menos a sus amigos Voy a revisar el cuaderno que nos dio ¡Ey! Perdón, arriba. No me deja ir para. Ah, vale. El manifiesto de los forasteros. Debemos de ir al exterior de. a toda costa. Debemos de proteger a los nuestros, hermanos y e hermanas. Debemos mantener el escalo de los surk. Está firmado por eh, Clementine. Eh... ¡Hostia! ¡Cebaltazar! ¿Sabes qué grande? Doc y Momo. Parece que eh, el nombre de Momo se añadió más tarde. Creo que debemos encontrar eh, los demás cuadernos. Ponía 4 de 7. 4 de 7. Ah, eran robots también, científicos. Qué puntazo, ¿no? Súper chulo. ¿Esto qué es, tío? Traducir, a ver qué pone. La Tierra, la Tierra es el tercer planeta desde el Sol y el quinto más grande del sistema solar. Vale, eh, hasta la fecha, el único objeto celeste conocido que eh, alberga vida. Según la, la datación eh, radiométrica, la Tierra tiene eh, 4.540 millones de años. Solo tiene un satélite natural a la Luna que se formó un poco después. La interacción gravitacional con la Luna eh, crea las mareas, esta eh, eh, Dios. crea mareas estabiliza los ejes de la rotación. Qué chulo, ¿no? O sea, eh, el juego tiene está detallado, tío, porque todo, con todo puedes interactuar. Forasteros. Con todo puedes interactuar, tío. ¿Y eso? ¿Puede? Ah, solo para subirme. Pobre Momo está triste, tío. Es un robot triste. Un robot tristón, tío. Vale, pues vamos a buscar sus cuadernos. ¿Y eso? <risa> Momento gato bobo, tío. Momento gato bobo. Gente, no... Hostia, que no ve nada. Literal, que afecta y todo. No puedo quitármela. ¿Cómo me la quito? Por favor, quítame la bolsa de la cabeza. Bro, que el gato le ha dado un patatú. Coño, ahora. Escucha, que no veis. Y yo, que no podía hacer nada. Vale, apagamos la radio. A ver qué dice, robo. No puta, ¿eh? Qué gracioso es eso, tío. Traducir, a ver qué hay aquí. La ciudad tiene una forma cilíndrica de unos 450 metros de diámetro y un nivel por encima del nuestro. La ciudad parece que tiene un techo, según mi libro, y eh, un gran cielo azul eh, que esconde detrás. Vale. Bro, si hablo contigo otra vez me dices algo diferente. Hola, gatito, sigo bus buscando esos cuadernos que no valen para nada. Sí. Este es mi cuaderno. Fue eh, el último que eh, en unirme a los forasteros y también soy el último que queda. Vaya pena, tío. <ríe> Traducir. Ah, no, recortar. Wow, recordar. O sea, eh. Back Home 2 es un videojuego. Creo que lo hicieron justo después de que me crearan a mí no me acuerdo El científico y yo nos pasamos mucho tiempo jugándolo, qué guapo Era divertido el hecho de menos ¿Por qué no puedo acordarme de su nombre? Vale, recuerdo desbloqueado de la señora BBB1 Wow puedes subir a la cama y pillar algún tipo de recuerdo? Eso está en todos lados, tío, la rana de esa cabrona sería guay encontrar los cuadernitos, a ver si qué me dice ahora Vale no me dice nada más Entonces Nos piramos De una Ah, es verdad, sí Antes de irnos Analizamos el cuaderno A ver Esta mañana Me encantaría eh, Escucharla eh, Te he dado aquí O sea, hola Es el cuaderno que nos dio pone esto Los manifestos de los forasteros Debemos ir al este Vale, esto Solo esto No tiene nada, ¿no? O sea, a ver Ni la partitura, tío, nada Partitura 5 de, de 8 Pues vamos a ver los recuerdos O ni eso Bueno, los recuerdos en verdad A ver Pues nos vamos, ¿no? O sea, no hay nada más que hacer en la casa del señor El robosito Nuestro amiguito El momo, tío El puto momo, gente <ríe> Sus amigos, tío Putos robots. Yo, robot puede cerrar la puerta Que soy amigo, tío Me dejará, a ver a Solo es rascar a lo mejor, sin quitar o algo la de esta, ¿no? O ni eso, ¿no? Va a pasar de mis tres pollas porque. Echa de menos a sus amigos, tío. Vale, nos piramos. Ajá. Este símbolo en la pared coincide con el del cuaderno. ¿Cuál? Ah, la carita esa extraña. Vale, pues vamos para allá, ya tenemos lo siguiente. E eso parece una pista. Hostia, somos el gato hong coño, no me jodáis, ¿eh? Súper guapo el juego, está guay, ¿eh? Está muy chulo. Vamos oh, no, para allá, gente Aunque la física muchas, O sea, los FPS Muchas veces se peta Pero es normal Pienso yo, claro Acaba de salir El juego salió ayer ¿No puedo saltar? Ah, uff Casi me caigo, ¿no? ¿O no me deja caerme? Supongo que no, ¿no? A ver Vale, subimos por aquí Para investigar, ¿no? O algo O ni eso, ¿no? Ni eso, nada, nada Ahí no hay nada que investigar Creo yo Vale Qué guapo Hostia, mira, este seguramente sea el sitio en el cual los robots es estos, ¿sabes? Se reunían para. para ver si podían salir al exterior. Y el puto momo fue el único robot que se ha quedado ahí. Entonces, vamos a ver qué pasa. Me encanta que vaya tirando dos, tío. Muy típico de un gato. ¿Puedo pasar a través de.? ¡Uh, qué chulo! Están muy bonitos los mapas, ¿eh? O sabes, una tristeza que obviamente esto no son Final Freddy. Siempre que me haga la referencia Final Freddy Me quiero hacer la referencia a un juego nuevo Que eh, sale y que la gente lo ve Y que incluso se motiva a dar un follow Hablar y disfrutar del juego eh, Eso es lo único malo, pero bueno, es de decir que este juego me lo haré Ah, mira otro cuaderno, de puta madre Vamos a ver qué ponen este ¿Qué tal, campeón? ¿Cómo estamos, Savizar? Ya te di los, los cofrecitos. ¡Uh! ¡Qué bonito ese juego! ¡Súper bonito! Por 20 pavos campeón. A ver, lo único malo es eso. Savizar, ya me entiendes. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Y cómo va, por supuesto, el microdecillo, Que no es un... Ya me entendéis. No este tipo de juego es la polla para los creadores de contenido súper grande. Porque crean contenido con el pito. Y no es un juego de... de tienes que tener un nivel súper grande. Pero también está el multiverse, campeón. Ese también te puede gustar. Seguramente. Dice si Mario, buenas tardes a ambos, ¿cómo estamos gachones? ahí estamos con el straight, gran juego Llevo una hora y 20 solo, me parece la caña Está muy guay, la física del juego me parece Muy llamativa, realmente me parece que la premisa Está muy interesante, robots que bueno Han desarrollado una inteligencia artificial Y que por supuesto en este sentido tienen emociones Tío, está chulo y se, y se plantean Cosas realmente, ¿cómo va vuestro colecillo, gachones? Y que hoy con 39 grados Obviamente 38 no iba a jugar al Fortnite Así que me digo no un canto los dientes y vi por supuesto que al Multiverse, que podéis llegar a pillar después de draw Si no lo tenéis ya eh, de una Hablando del multiverso, estoy eh, viciado Está gracioso, claro, está bastante bien, la verdad eh, Mola bastante, lo único que no tiene solo Q eh, Yo hice el tutorial, después le meteremos Bien duro, también está arriba Un cuaderno de, de forastero tiene el mismo logotipo que eh, El que nos dio Momo, esto parece tener, eh, Pertenecer a alguien que se llama Clementine Uy, mierda, todo eh, va Según lo planeado, lo universo, Vale, vale, fallará en el En reconocido como el centro de... Vale He hablado con Momo antes, su ojo, eh, conozco esa mirada No vendrá con nosotros, eh, busquemos en Los otros cuadernos, vale, son cuatro no se puede jugar con su eh, Se puede jugar con suda a multiverses. No, campeón, yo paso eso. Literalmente. Eh, los eventos de su es igual que la situación ahora mismo de Twitch. Es algo insostenible. No, no merece la pena realmente. No es por nada, sino que no hay ningún tipo de sincronización. No voy, a, no voy a hacer eso, ¿no? El juego del gatito, sí. El juego del gato está bastante guapo, la verdad. O sea, como estáis diciendo la Savizar, cuando habéis venido los dos al mismo tiempo, a The Same Time, pues eso, ¿no? O sea, por 20 euros está bastante bien, la verdad. Y es un juego de puzzles, tío. O sea, que está bastante chulo. A priori Esto parece pertenecer a alguien Vale O sea, ah, y si voy a hablar con ahora. Bueno, espera Mierda, le he dado a mostrarlo Está guapo, la verdad Está bastante chulo Hombre, no obstante Es decir que el juego tiene una física guay Lo que pasa es que Una especie de moneda eh, la mierda es que Eh, grande Qué guapo que, que se llamen eso tío O sea, eh, Osos, ¿no? Osos que lavan, tío esos que lavan También tiene lo de los lo cofres del Disper Que te lo di también, campeón, por supuesto avisar eh, que ahora el Disper también lo tengo que configurar mucho mejor. Por supuesto, el domingo le meteré bien durito. Y yo, bah, para los eventos de su no meto el Multiverse ni de coña tampoco. Y para los eventos de Sud ya es en vano, la verdad. O sea, si en algún momento Twitch eh, se empieza a regularizar o a sostener otra vez como antes, pues sí. Cuando la gente invierta más tiempo en Twitch, sí, claro. Eso está más claro que el agua. Pero no voy a perder un día entero de directo eh, para nada. O sea, lo digo perder, aunque suene un poco duro. Pero es perder porque después me quedo esperando a que todo el mundo eh, llegue a cierta hora... Eh, sabiendo que a lo mejor es a tal hora, ¿sabes? Que lo pongo a una hora eh, en concreto para que todo el mundo pueda llegar a venir a los eventos de Sud. Y bueno, es complicado siempre monitorizar todo ello. Bastante complicado. Pero que la verdad es, siempre me hicieron mucha ilusión. Lo malo es eso, que vaya, a falta de que no haya una contestación, eh, ¿sabes? Un buen feedback. Yo, pues, para esperar dos horas y después hacer evento y no crear contenido en un día entero, es complicado. ¿Qué, eh, ¿qué es eso? ¿Son una puerta? Probablemente no sea nada. Es un puto robot cabrón, estamos conociendo al entorno del gatete Se llama Fat Cat Ey O sea, ahora mismo debería de ir a buscar el otro libro, ¿no? A verdad, en Play solo vale 10 euros más, es cierto Que lo que eh, también os lo iba a decir Solo son 10 euros más, o sea, son 30, está worth it Hay 20 pavos lo suyo Lo que pasa es que, pues eso, o sea, en ese sentido pues es diferente Porque, no sé, supongo que también de alguna manera u otra pues, tendrán que hacer que el juego... ¿Me entendéis? Son juegos indie, no es lo mismo que un juego que acaba de salir... ¿Eh? ¿Puedo saltar ahí? No es lo mismo un juego que acaba de salir ahora que tiene una explosión, una explosividad súper grande, ¿no? A lo mejor, ¿qué te digo yo, de Quarry. Que aún al día de hoy sigue costando el puto juego bastante dinero. Creo que cuarenta y pico pavos, ¿sabes? Están aquí los bichos esos, tío. Bueno, un ratito más al juego del y Nos vamos al multiverso que también, por supuesto, están los drops. Y hay que, hay que aprovecharlo. Quiero probar el Tiar. A lo mejor es un juego que... Atrae también en plan rollo, ¿ya ¿me entendéis? Pienso que el Multiverse, eh, lo que estuvimos hablando con Molbit. Eh, cuando subimos del juego y solo le dieron a los creadores de contenido, tocho, básicamente los códigos, ¿no? Para jugarlo, pero ahora saldrá en breve, eh, gratis y ya la beta, por supuesto, te permite ir avanzando un poco, en cierto modo. Así que a ver por dónde sale y ojalá que sea un juego que, por supuesto, pueda llegar a producir, ¿no? Eh, de manera positiva. No está mal, ¿sabes? Mierda, no veo. Eh, oh. Creo que los forasteros parecen vivir en los pisos de arriba No eh, No encontraremos nada en estas calles estrechas Muchas gracias siempre por todo lo que hacéis a diario Incluso cuando me apetece pues traer este juego que lleva horas eh, fuera de... Ah, este es el que canta, tío Wow, con esto... Increíble Si tiene drogas, activados, eh, Aunque no, eh, no siga nadie Mínimo una persona eh, vendrá por los drogas Y, y a lo mejor eh, si en la comunidad se queda luego, claro, campeón Eso después lo, lo pongo de una Soy el comerciante del mercado si, si tú me das algo, yo te daré algo eh, A cambio, tengo cables eléctrico, mejor te quemaré eh, Por un detergente super spirit eh. ¿Qué coño? A ver Vale, vamos a intercambiar lo, No lo siento, no aceptaré eso, lol Vale, pues de momento no te quito nada, pero esto me lo quedo, puta Te costará una lata de vida Energética, na, na, na, na, na. ¿Y esto? Esto es un relinque antiguo, un testimonio del el talento de nuestros antepasados, te costará La lata de vida energética, lol Traducir el mercado, el buhonero cabrón, tío Eh, muy caro, tío Hola, ¿qué tal, bro? Tenemos suerte de que estos objetos eh, para, de para defender los sur eh, los surgidos Están llenos de amenaza Vale, ok Pues está apareciendo el juego a priori Fíjate en todas las gemas Ocultas que hay en esta basura Son como monedas eh, llovidas del cielo Madre mía, ¿qué cojones? Vamos a ver si encontramos a Peña, tío o sea seguro que hay humanos, loco Segurísimo ¿Alguno habrá, Algún humano habrá tenido que sobrevivir a este apocalipsis eh, robótico Literalmente Opa, Me refería eh, con lo de los suds Que se podía jugar con amigos eh, Por si sí, eh, quería jugar Campeón, lo de los suds Es un evento de suds Yo no voy a jugar con nadie, campeón Yo juego solo <risas> Literal no me O sea, yo solo es una de las cosas que no me gustan Los videojuegos actuales Que lo tengo que jugar con gente Me voy a jugar con gente Y ese juego sí que tiene que tener obligado con gente y No pasa nada, campeón uno tiene la culpa básicamente de lo que es la decadencia de los eventos de sud Que yo lo hice con mucha buena intención Y a mí me, me parte el alma por todos los niños y niñas Siempre los chavales y chavalas que siempre venían a los eventos de sud Parece que este pobre hombre también quería ir a nivel superior Mira, no me mola mucho El multiverse dice, o el gato Es parado, pero el lore está guay, el ciencia ficción así está chulo Es de chill, campeón Que va, en modo 1 vs 1 Eso mola, entonces jugaré a ese O bueno, no sé, ahora lo probaremos, la verdad pero a mí no me gusta, no sé, yo qué sé. Imagínate, te dice, a he una partida o lo que sea, o Nicole Vera, pues sí, vos juego. Eh, ya más allá de eso, ya sabéis que por Steam yo... Uh, no, porque Steam me parece algo muy molesto. Y, y yo he quitado gente de Steam por lo mismo, por invitar todo el rato, tío. Eso me pasaba en el Fortnite. Con las partidas privadas. El Fortnite era horrible, tío. no dejaba la peña eh, en todo momento de invitar. O sea, sé que vosotros no lo vais a hacer, pero hay gente así... Es como, Dios, sé que estás en directo, te voy a invitar a ver si cala breve No, hermano, o sea, no... No me jodas, eh. Fortnite es mal juego, como para que me joda la gente, jugando con más gente. No soy muy colectivo yo los juegos. Soy eh, de destaque individual, siempre. ¿Puedo llegar hacia allí? Eso es lo que me, de, me define, ¿no? También como jugador de videojuegos. Competitivo y fuera de competitivo. Es un juego muy chill ahí, las has dado. Porque es un rollo puzzle de una. Eh, de una realidad muy. Uh, de una muy amplia. Y eh, me frustra porque tienes que investigar mucho. Y por mucho la. A ver, sí, es duro Es duro porque, a ver Ahora mismo no te das En plan, los tío van peor Le das aquí arriba Y sabes por dónde van No, ya tenemos dos cuadernos Solo nos quedan otros dos Tenemos que buscar Los, eh, los pisos abandonados ¿lo Debería poder verlos A todos desde el tejado Algo tipo del forastero Desde el tejado pues Vámonos para arriba, gente el único problema es eh, que en Play, al iniciarlo, tienes que esperar 5 o 6 minutos porque se bajan muchísimo los FPS. Normal, campeón Mario, ya me jodería. Es un juego que ahora acaba de salir, está totalmente fase experimental. Y también lo que acabas de decir, no tiene ni eh, un mísero ni una... A ver, es eso. En un juego de puzzle no tiene por qué tener un minimapa. Y es normal que vaya mal en Play, campeón Mario. Los juegos... O sea, nada va bien en Play. Nada. Nada, campeón, que es lo malo. Pero la gente sigue comprando Play porque es más barata comprarse en un ordenador, eso es cierto. Es un fallo, pero ves eso Igual que la peña que se compra una Play 5 Ya sabéis que es tontería, comprarse una Play 5 Desde mi criterio, claro, por supuesto No puedo tirar esta tabla Pues para eso ahorrar un poquito más y compraré un PC El logotipo de los forasteros O sea, ¿cuál es el logotipo de este cuaderno, gente? A ver A ver, este es el logotipo O sea, este de aquí, ¿no? A ver, el ah, este logotipo Este, ¿ok? Ajá, allí lo vi, ¿no? O sea, sea allí, ¿no? Vale, pues vámonos para allá Qué guapo, tío en verdad supongo que este juego es cuestión de echarle mucha cuenta, campeón. Y hoy por lo menos, pues mira, hoy los miércoles suelen ser un chill, campeón, el lobo. Pues por lo menos eh, le, hemos, lo, le, le estamos poniendo eh, atención. Eso es lo que está haciendo que vayamos rápido en cierto modo. Este man está loco, ¿no? ¿Qué está haciendo, bro? Hola. Conocer. ¿Lo está mirando? Ah, está tirando latas de pintura. Son los cabrones de antes. Ah, Amigo, entiendo Este es el, el bad de robot que dijo Os acordáis que había un gamberro que estaba tirando botes de pintura Dios puta, ese, eh Son estos dos, tío Pintura de contrabando, gente, para matizarte el culo robótico Chapi <ríe> Está guay, en verdad, está gracioso, lo malo es que este juego no produce nada Eso es triste, muy triste, tío Conocer Uy, Vapora, se llama Vapora En serio Vale, vamos a saltar por aquí eh, aquí Hostia, me he equivocado, mierda ¿Puedo subir aquí? De puta madre ¿Puedo conocerte a ti también? Muchas gracias, Vaival, Por esos megavitardos poderosos Oh, no, otra vez tú, no Sí Este tiene recreo Disfruta, campeón Descansa también un poco la vista y por supuesto las clases online Pues en ese aspecto Lo que te tiene es sobrecargar Un poco la, la vista, tío Y los cascos que dan mucho calor Me cago en la, la leche Enorme, eh, ese Vaibal Yo todavía estoy aquí Con el juego del gatete, la verdad eh, Que me está, me está gustando mucho Es un juego que obviamente Bueno, eh... Sacrifico muchas cosas por jugarlo eh, Al igual que cualquier otro juego indie Por supuesto, pero merece la pena Si por supuesto vosotros os quedáis con un buen sabor de boca Y conocéis juegos nuevos que acaban de salir ahora Repito, es un juego que vale 20 euros Tampoco es un juego super hiper mega caro eh, Estimo que tendrá unas 10 horas jugando a piñón No mucho más y haciendo las cosas a timing Y la verdad me está gustando mucho Por el simple hecho de que está muy bien la física eh, Es muy real, por supuesto La interacción que tiene un gato con el entorno Los mapas están muy currados a mi parecer Traducir El robocito le da el rollo Fuente de alimentación de ventilador O sea, ah, polaquito Ajá Bits Muchas gracias de nuevo por eso me esos megabitardos Sí, da calor y, y eso es eh, que tengo el pelo largo Nada, campeón, así uf, yo cuando tenía el pelo largo, madre mía Muchísima calor y agobio, sobre todo, campeón Bival Cuando, hostia, te, te, yo qué sé, te vas a dormir y tienes el pelo mojado Mira, de puta madre, pero si no Siempre es complicado Pero está guay el pelo largo, no me parece algo malo Lo malo es verano solo Bueno, y tenerlo limpio, con brillo, campeón Eso también es cierto Aquí habrá otro cuaderno Aquí, porque son cuatro cuadernos Porque eran cuatro roboces Que querían ir al exterior Está guapo eso, tío Me está gustando mucho, la verdad Es entrañable, ¿eh? Creo que le voy a coger cariñito al juego Y es triste porque no genera Bueno, ¿qué genera actualmente en Twitch? Nada, ¿no? O sea, literal eh, Pero me está gustando, sinceramente Pero también, aunque sea un juego muy chill Muy de... Que te... me está poniendo trabas Para seguir la historia Porque es muy complicado Esto es... Hijo puta, tío ese va, te lo juro, campeón Aquí hoy hace un montón de calor, también decirlo Por eso yo hoy no quería jugar Fortnite ni de coña Por la misma razón, o sea, no voy a quemar la tarjeta gráfica O sea, el Fortnite es un juego que no genera O sea, que no, no me da dinero ni mucho menos eh, No me voy a romper una tarjeta gráfica de, Ya me entendéis Eh, el otro libro, de 800 euros por un juego tan malo ¿sabes? Eh, eh, eh, cabrón Eh, puede beber agua? Vale, siguiente libro, a ver qué nos dice, son cuatro Es un juego para salir de... No... Sí, campeón, exacto, es lo que me gusta Realmente, te lo prometo Mierda, buen trabajo, otro cuaderno. Esto parece que pertenece a alguien llamado... El Barta, ya, ¿sabes? El bicho de este robot. Todo rastro de vida orgánica ha desaparecido a excepción de los eh, llamados Turk. Los Turk son las la, la garrapatijas de puta estas, ¿no? Esperate un momento que no me ha dado. Parece que comen casi cualquier cosa, eh, que se mueva y eh, se reproducen a un ritmo eh, incon inconcebible. Como eh, Si estás encerrado en una ciudad no fuera, ¿vale? Lo bastante difícil. Busquemos los otros cuadernos. Si sí puede tomar agua es lo gracioso, pero mira, por lo menos no tiene un medidor campeón Vival, que te diga, ve, me tengo hambre, tengo, sabes, han sido realistas en cierto modo, pero tampoco han querido joder, la... han querido joder creo yo, la... la expectativa y en este sentido la... la forma de ver el juego siendo tan realista. O sea, está guapo que tú pilles una bolsa de amazona está típica de un y el gato se lo pongo en la cabeza y no vea nada, incluso sé como marear el gato, pero sabes, no pongo como para ponerle un medidor, si no sería survival. Es un al arcade indie puzzle. Está muy bien. de momento está muy guay. Y gracias también por a vosotros y vosotras, siempre, chavales y chavalas, por dar tanto cariño. Porque, por supuesto, este tipo de juegos yo no lo traería al canal eh, si no fuese por vosotros. Que me dais la posibilidad en este aspecto de poder llegar a traer cualquier juego sin temor a nada, ¿no? Vale, esta es la siguiente zona. O sea, ¿qué zona? Mi cabezona. ¿Y por qué tienes eh, una eh, pantalla en el lomo? La pantalla de esta, campeón, lo que hace que el Robocito, eh, el, el wall eh, literalmente no se le acabe la batería. Es como un adaptador <coughs> para cuadrúpedos, como dijo el Robolio, puta. Está muy chulo. La verdad, es la única manera de poder llevar al Robocito. Creo que lo que de ahí abajo, creo que eso lo tenemos que analizar, tío. ¡Qué zona, mis cabezonas! Eso me hace gracia lo de Harry, Harry Potter, pero ¿sabes? Lo de eh! Chele, ¿sabes? Muchas gracias. Eso de Peque tiene más años. Eso que la anda para atrás, campeón, bye vale. Eh. Te lo juro de corazón. Pero me sigue haciendo gracia, tío. Y es la batería, campeón Mario, está muy chulo, la verdad Interesante, los compañeros han evolucionado mucho En los primeros días eh, su guía simple eh, Imitaba el arte humano Ahora los humanos, eh, los humanos solían decir que eh, Hacen eh, que hacer el eh, arte Es importante en situaciones desesperadas Estos son tipos de desesperados lo que me mola también, eh, chaval y chavala es la cantidad de, de connotación de ciencia ficción tan grande que tiene. En plan, coño, parece el quinto elemento. Los putos robots están siendo personas racionales, ¿me entendéis? Tienen sentimiento, han desarrollado sentimiento. Supongo que por eso los humanos abandonaron esta ciudad. Estoy seguro que la abandonaron en plan, hostia, aquí hay robots con sentimiento. Me voy de aquí, bro. Pues van a saber que lo estamos esclavizando. Y se quedó esto en ruinas, ¿no? Creo, pienso, ¿eh? A lo mejor me equivoco. Veremos a ver en el lore. Es mi eh, mundo libre o Es mundo libre, campeón Bueno, no, en verdad, no no Es mundo ¿Es mundo abierto, sí, pero tienes que seguir un patrón Porque, A ver, lo de los cuadernos ahora es La misión principal, básicamente ¿Sabéis quién es este man? Increíble Pero está bien por, por 20 euros, está muy bien, campeón Mario Este es el nota de las partituras Voy a conocerlo ya, este lo vamos a poner eh, bomb, eh, Bot Silver Marlight <risa> eh, Hola, soy músico, pero no tengo ninguna canción Yo te doy, yo te doy canciones Dame, dame canciones Coño, me he equivocado. Partitura. Eh, partitura, vale. Balada de robot solitario. Creo que puedo tocar esto, mira. Qué guapo, a Eh, eh, eh, Vale, vale, vale. Este es el lore, gente. Qué guapo, tío. Qué guay, tío. Tiene su rollo, ¿eh? o sea. Y uno, coña, ¿eh? o sea. Mirad, eh, los pelos de escarpia. No, no, coña. Tiene su, su rollo, tío. Hay que apoyar los juegos indies, tío. Los creadores de desarrolladores. O sea, desarrolladores de videojuegos que no son Epic Games. Ya me entendéis, ¿no? Qué chulo, tío. Me recuerda al Mortal Chi, ¿os acordáis ese juego que podías tocar partitura? Súper guapo, tío. Me gustan estos detalles. Estos detalles hacen que el juego tenga alma, ¿sabes? Realmente. Me mola. Vamos a darle la otra partitura, tío. El gatete más feliz una perdida yo puta, ¿sabes? Con el bomba de de volata, li, eh, cabrón. Eh, eh, pero me dejas. Ah, la vas a tocar infinitamente. Si me voy, se quita. Ole, eh. Toma otra partitura, déjame. Parar, parar, parar, parar. Ay, ay, ay, ay, Parar, a ver. O sea, puede parar, yo oh, puta. Vale, la otra partitura se la daré en otro momento Vale, sabemos dónde está El eh, boss Marley metálico, gente ¿Y eso? Hostia Recoger contraseña misteriosa Usar código digital Vamos a leer primero la nota, ¿no? Está chulo El inventario debería ser un poquito Ya me entendéis, ¿no? Eh, re, contraseña misteriosa de Caja fuerte A ver qué nos dice Pone eh, Sigue los números eh, Pero eh, parece eh, un lenguaje binario Una sucesión de 0 eh, y 1 Debemos ser capaces de descifrar este código de, forma, eh, de una forma u otra Lo más probable es que esté relacionado Con, con esta caja fuerte Vale, pues déjame mirarla. Uy, oh, coño. Al revés, o sea, si la pongo al revés podremos leerla. La vida, ¿no? Hostia, 0010, o sea, 0010, 0, 0 100, eh, o, o, 111. Para no, es? cómo pongo eso, ¿sabes? 0100, vamos a poner Ah, no tiene cero. Vale, pues todavía nada O oh, a ver, bueno, antes de, de tirar la toalla con esto La voy a revisar otra vez, tío Vamos a mostrarla A ver si... Nada, me dice lo mismo, ¿no? <ríe> vale, pues ya sabemos tened, tened en cuenta que aquí está eh, el, el hombre, ¿no? El hombre del sonido Traducir El hacer la está ha prohibido eh, A la profileración de los sur porque está cero, Que está en zona... Hostia Espero que al gato no le pase nada Hostia, ¿te puedo dar otra partitura, amigo? Hablar con Murusque ¿Creen que puedes encontrar más? Claro, coño, toma. Por supuesto, partitura número. Solo tenía esta, ¿no? Vale. Toma, manín. Mañana, suena bien. Escucha. A ver. Eh. Pues una tarde tranquila en Twitch. Eh, al lado de nuestro pana, el robot Bond Marley. De Silver Bond Marley. Literalmente toca mejor que yo, gente. Concha a su madre, recibió clases de conservatorio y por supuesto él está en la calle. ¿Por qué? Porque el humano salió corriendo cuando tuvo sentimientos, man. ¡Let's go! Guachín. Ey. ¡Guapísimo! ¡Qué guay! Super guapo! <risa> Nada, me hace muchas gracias, pues o sea, está bastante interesante, la verdad. La premisa es muy interesante. Sé que es un juego más un poquillo más parado. Un poquito más, ¿sabéis, no? Eh, es llamativo en cierto modo porque es un gato. Pero. Pero bueno. Mira, wow, sabéis, a qué, eh? ¿Sabéis lo que voy a hacer, ¿no? Escúchame, robots, ¿a qué hay eso ahí? Que necesitamos tres bebidas energéticas para los cables, para la anciana La anciana, estoy seguro que la anciana, hermano, nos hace una, eh, un poncho súper bonito, tío Para el puto gato, loco, seguro eh. Y para bueno, y para robots también Vale, pues voy a intentar encontrar el último cuaderno y nos vamos al multiverso, ¿vale? Este, ¿y yo tú qué haces, yo? Eh, cuido de las plantas. Los humanos las han eh, mejorado mucho. Ahora que requieren poca luz. Eh, solo eh, añado un poco de agua. Y mira cómo crecen. Es una tecnología increíble. Gracias. Era jardinero, está en su vida. Escúchame, tú eres el, el, el, el guardián. Parece pervio, ¿Qué, ¿qué necesitas? Nada amigo. Hostia. ¿Y esto? ¿Qué susto nos has dado? Pensamos que era. Ah, no, ya con esto se hablé. No. Ah, pero no está. No estaban aquí. ¿De verdad pensaste que ibas a subir por el ascensor? Nunca lo he visto eh, funcionar eh, y mañana cumpliré ¡Dios! 700 ¡334 años! ¿Sabes? Tiene el robot, no veas si tiene el cálculo Pisa, increíble Escúchame, la base de datos tiene que estar petada en información, ¿eh? Un, un formateo ¿Para qué quieres subir ahí? No hay nada <risa> Me encanta ver Escúchame, el final del juego tiene que ser precioso Tío, en un mundo, ¿sabes? Súper bonito, sin humanos ni nada En plan full es verde, ¿no? Joder, ¿eh? Ahí hay voz yo no digo nada Los robots estos no vea, ¿eh? ¡Ey! Ahí viene una traducción me está gustando mucho, tío, el juego. Muy entretenido, tenía ganas de... Yo se lo, di... se lo dije a mi hermano, hoy es un día fantástico Sé que no voy a crear muchos hype, no voy a crear Muchos followers, ni tampoco estarán muchas personas Porque es un juego de un gato, literal, pero tenéis mucha ilusión, tío Vosotros y vosotras sois los que siempre estáis aquí eh, Dando y eh, creando, ¿no? Eh, la posibilidad de poder llegar a traer estos juegos siempre Y para mí es muy importante, ¿no? Solo nuestros antepasados pueden distinguir esos colores eh, Se dice que una vez dominaron el mundo solo uno... Ah, claro, porque los gatos no van a distinguir Básicamente los colores fíjate los juegos También puedo tumbar aquí, tío, qué gracioso Vamos a buscar el otro... El otro... La otra carita, ¿no? Literal ¡Oh, puta! Ya, eh, ya tengo tres bebidas Tengo tres bebidas, huevón O sea, ¿le compramos la, la partitura esa o no? No, todavía no, ¿no? Lo suyo sería poder robarle algo Ya que somos un gato, ¿no? Aquí deba de algo, ¿no? No hay nada, tío Qué gracioso Vale, me piqueo Ese robot que está pillando... Co Eso es una, una pizza, ¿eh? Está muy chula la física, tío, del juego Ahora nos vamos al multiverso, ¿eh? De una Vale, voy a hacerlo rápido Voy a intentar ir rápido Super eh, spirit Vale eh, Tengo que subir arriba, ¿no? Y ver ¿Por dónde cojones, tío? Está la, la otra eh, La otra casa Que no son, no son las de antes Que son Bueno, ya tenemos tres cuadernos De cuatro ¿Ah, esto está abierto ahora? Eh, hola, ¿qué tal? ¿Puedo hacer algo contigo ahora? <ríe> Me encanta No, gracias Soy un gato, bebo leche Vale A ver el peso ese será para algo, tío Vale eh, Traducir, no, o sea voy a... Por aquí no he ido, ¿no? O sí No, por aquí no he ido, ¿no? Ah, vale Ah, sí, sí, sí A ver Lo dejé en la calle Y al día siguiente lo subo Lo habían consumido por completo eh, ¿A qué es de locos? Pueden comerse cualquier cosa Eso solo agarrapatas patas cabrones a esa gente Recordadlo Hijos de puta, tío Son alienígenas, tío Conocer A ver Uy, mierda Y la, y la Ah, para, para rozarse, tío Qué gracioso <risa> Que el robot sienta sentimientos bonitos Hacia el gato en la polla, tío En plan, ¿eh, gato? ¿Puedo también? O sea, sí, aumenta Qué guay, tío Qué chulo, me queda la leche Vamos a ver cómo podemos, cómo podemos Subir a la azotea, ¿no? Vale, siguiente lugar sería Ese es el primero eh, El otro es este Y me falta uno, que no son estas. Vale, pues, nada, a tirarse de locos Por aquí, por aquí Subimos por aquí a ¿Puedes subir aquí? Vale, si veis una cara Avisarme Aunque bueno, un momento, pensándolo bien Voy a analizar el último cuaderno que sería este, ¿no? Este es el tercero, tiene lo mismo, ¿no? O sea, vale, sí, es lo mismo Dos de cuatro, eh, cuatro de cuarto Me, me falta dos de dos, tío, a ver Este es el robot raro, extraño este que nos encontramos aquí Eso es eh, el lugar de la puerta Por ahí no podemos saltar no hay sentido por aquí, pues así que lo vamos para abajo Supongo que es allí, ¿no? Allí Entonces debemos de llegar hacia allí The question mark is... ¿Where? Por el otro tejado, ¿no? Vamos a darle a ver Ahí no hay mucho en esta ciudad robot, de momento, en este primer, primer state Vale, esa cara de ahí arriba la he visto ya Pues vámonos para allá Pues esa es la misma por la cual vine antes ya no O sea, no es que no me acuerde, sino que se confunde porque... Voy buscando el mismo símbolo, ¿sabes? Es eh, diferente, son cintos diferentes ¿Subimos por aquí? ¿Por aquí podía subir por aquí, no? Uh. Vale, eh, ahí estaban los dos robos de la pintura, ¿no? ¿Aquí es donde vine antes, entonces? ¿Qué sentido tiene? Ese cubo es para bajar Allí, allí, allí, lo vi, lo vi, lo vi ¡Ey! Del tirón Que tampoco puedo pararme mucho, o sea, no puedo... ¿Sabes? Que ahora nos vamos al multiverse del tirón Hablar con... Ese es un mamón, tío, qué gracioso ¿Puedes tirarte para abajo, catete? Sí, ¿no? Vale Subes por aquí de una ¡Bup! Qué guapo, tío Eh, manda a distancia, no me jodas ¿Puedes tocar? ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Hala! Televisión Android. Puta televisión androide, tío Vale, eh... La linterna puede, puede... Bueno, no sé por qué la linterna se ha puesto sola ahí Vale, a ver si por ahí puede... Ahí estamos, gente Let's go Hola. Qué guapo Qué bonitos los escenarios, tío Oh, está muerto, LOL Como desarrollar tu inteligencia artificial Para ser tan creativo como eh, un ser humano oliven 42 LOL, qué obsesión, tío de los... Qué guapo Qué obsesión de, por los robots, ¿no? De... Ah, una partícula nueva Dimita a los humanos tanto Que hicieron libros específicos para sabes. Hostia Eso es demasiada inteligencia artificial, tío Qué chulo Qué chulo, tío muy guapo, me da pena que no tenga feedback ninguno, pero está genial, tío. Pues está muy, muy interesante. Una permisa muy guay. Eso es raro, ¿eh? que yo diga eso de un juego. Yo sé que sí, que es un gato, que es mono y tal, pero soy muy crítico a los videojuegos, ya me conocéis. Muy, muy, muy crítico. Bueno, con los videojuegos, la música con todo. No solo con los videojuegos. Pero nada, eh. Para nada, eh, va a tener eh, feedback. Ya, lo sé, campeón. Por eso voy rápido. Rapidillo. Hola, que Encontrar las llaves de tu caja fuerte tienes que eh, tener más cuidado con ellas. No es suficiente con esconder tu caja fuerte detrás del montón de libros. La biblioteca de Jess, increíble. Estamos a punto... Eh, estamos en el punto de tuit, donde juegue lo que juegue. No se olvida de nada. No, hombre, tampoco es eso. Eso ya es tener una visión pesimista. Pero alguna vez que otra, pues genera una cosa más que otra. No puede... Eso no puede ser así. No puedes pensar así, campeón. Siempre hay, por supuesto, una forma de, de hallar, ¿no? De... ¿Me entendéis? De contrastarlo Y bueno, si no sale, por ejemplo, por, por, por lo que es Twitch Ahora con Minecraft, pues veréis que por supuesto el FIBA es totalmente diferente Tengo que tirar los libros, tío, qué gracioso Tengo que tirar todos los libros, tío Pero puedes eh, sacarle eh, provecho Claro, o sea, le puedo sacar provecho, por supuesto, de manera eh, indiferente por, por ejemplo, un TikTok campeón Cuando ya me creen los lo de estos Esperemos que sea diferente eh, con Minecraft Minecraft campeón Yo tengo depositada muchísima confianza en Minecraft siempre Porque es un juego que genera en menor o mayor medida Es eh, cierto que la mayor parte del tiempo Son personas que a la hora de darse cuenta en este aspecto De que tienen que, que... Bueno, sí, ser sub del canal Para poder llegar a entrar en el servidor Desaparecen, pero hay un porcentaje de probabilidades Que sean personas como Sandri Campeón, y eso vale, vale la pena Vale la pena Pero bueno, ya a ver si este domingo puedo hacer varias cosas con Nicole En plan, la pobre que tiene demasiadas cosas a la cabeza Mucho cansancio, y es normal Detrás del montón de libros, tío. O sea, ¿Esa está, está, está. es la caja fuerte? No. Tengo que encontrar la caja fuerte de este sitio. Y ya nos vamos al multiverso. En multiverso también tengo... Tengo yo... ¿Sabes? Creo que va a ser un feedback bastante entretenido, campeón. El lobo. Estoy seguro. Hombre... Yo qué sé. No me hace mucha gracia el rollo así... En... Ah. ¿A la I? ¿De verdad que es para dormir? Hostia puta. Yo voy a dar mi opinión, eh, y es que eh, si el Cat te pasamos de 20 o 30 followers eh, a 2, y con suerte el Minecraft va a ser igual, eh, espero equivocarme. No, hombre, no creo, campeón. Yo, la verdad es que Cathead, yo creo que, que simplemente ha sido por el feedback tan malo que siempre tiene. Pero Minecraft, yo creo que sí, deposito más confianza, campeón, en porque está lo de en eso. Boludo. Bueno, sí, la, ya me entendéis, es la mierda es literal. Entonces, pues es diferente. Son es una huella de gato, tío. Quiero encontrar, no me voy de aquí sin encontrar. Eh, eh, ahí arriba hay algo para hacer. No me quiero ir de aquí sin encontrar eso, tío. O sea, la caja fuerte de... Porque dice que está detrás de los... Aquí. ¡Ja! <risa> ¡Qué guapo! Vale. Vamos a utilizar la, llave. la llavecita. A ver qué nos da. El libro, seguro, ¿no? Sí, tío. ¡Qué guay! Por fin. Este, este, este parece que pertenece a alguien llamado Doc. Después de... ¡Uy! Doc, abreviatura de Doctor. Después de dos semanas de investigación he combinado un espectrómetro con una potente lámpara ultravioleta eh, De esta forma deberíamos ser capaces de protegernos de los sur en nuestro camino El intento inicial fue eh, explosivo, puede que tenga que probar en condiciones reales okay. También hay una nota en este libro, dice eh, He encontrado un fallo en el diseño del transceptor, eh, pero creo que he descubierto cómo solucionarlo Esta es la ecuación, como esto deberíamos eh, poder ayudar a Momo eh, a reparar el trans... Hostia, si puede comunicarse con los niveles superiores eso podría ser nuestra salida Vamos a enseñarle lo que hemos encontrado Vale, pues se lo llevamos y terminamos la parte del catete, ¿vale? Que tampoco quiero abusar, está muy bien Llevamos ya dos horas, ayer nos terminamos el clonoa Literal, está, está worth Y los miércoles tampoco suelen ser días muy efusivos en Twitch, ¿eh? Ni los martes ni los miércoles, son los peores días Junto con los fines de semana Literal. Bueno, ya sabéis, dentro de España, yo, yo lo, lo prometo que fuera de o sea, fuera de España, es increíble, tío, el feedback y lo cariñoso que puede, de que puede llegar a ser las personas. Y no generalizo, ¿vale? Vosotros sois... hostia, me he caído por abajo. Sois claro ejemplo de lo que no es eh, el consumidor promedio de tweets eh, a diario aquí en este canal. Y dice mucho de vosotros, porque siempre tenéis ese sentimiento de, wow, y el puto papá debería tener más personas siempre y... Me veis luchar siempre, aunque muchas veces parece que no haya ningún tipo de sentido, ¿no? Pero todo tiene sentido siempre si tú confías en ello y crees en ello, ¿no? Lo importante. Hablamos con, con el señor Momo. Hola gatito, sigo bus buscando esos cuadres, ¿no? no si ¿Cómo que no sirven para nada? Este es mi... mi vale. Ok, te muestro otro. Has encontrado la nota de Clementine. Era muy valiente, la persona en más intrépida que he conocido. Qué guay. Está recordando cosas, tío. Lo que tienes aquí es un código binario muy antiguo, solo un verdadero friki puede leerlo. Hostia. Debemos encontrar un NPC que haga eso, ¿no? Eh, eh pertenece a, eh, a... Pertenece a dos, ¿o Era todo un friki de la... Eh, electrónica y tal Siempre estaba al borde de, de un gran descubrimiento ¡Qué chulo! Vale, y el último es el 2 de 4 Un momento, ¿en serio has encontrado todos los cuadernos de mis amigos? Claro eh ¿qué, ¡Eh! ¿Qué es esa nota? ¿Se puede reparar el... ¡Uh! Increíble, eso significa que deberíamos poder comunicarnos fuera de los suburbios Time eh, Bartasar, Doc eh, Siento haber dudado de nuestras causas Os prometo que encontrar una forma de llegar a la superficie Gracias, tal vez eh, podamos encontrar eh, Encontrarte alguna forma... Vale Ahora arreglemos ese transector, ¡qué guapo! ¡Súper chulo, gente! Por aquí lo voy a dejar hoy, está bien dos horas Me emociona la verdad que me está gustando mucho el juego por eso estoy Porque es ciencia ficción, tío, me encanta ¡Eh! Hey, ahí la baja de FPS, eso es importante ¡Vola! ¡Vola! Eh, funciona. Eh, ven conmigo. Qué guapo, tío, este robot es súper fiestero, ¿sabes? <risa> con su puta... Es eh, que está guapo de flamenco, el loco, qué chulo. ¿Y eso? Hostia, acá está. Por ahí arriba ves ese edificio sobresaliente. Sí, lo veo. De los demás. Si instalas el, el, el transceptor en lo más alto de esa torre, deberíamos poder comunicarnos ¿no? con toda la ciudad. Lol, mis amigos pod podrían estar todavía allí. Y si hay una salida, lo sabrán. Es el único lo, lo, superviviente, lo, super, lo suficientemente pequeño y rápido para arquivar a los SUC. Te necesitamos, forastero. Llévanos hasta el cielo. Lo haré, mi capitán robot. ¡Señor Momo! Sus órdenes están hechas. Vale, eh, lo vamos a dejar por aquí. Nos vamos al multiverso.